Radio Lab Innovación Docente, innovación en las ondas. Pues buenas tardes y bienvenidos otra vez a Radio Lab Innovación Docente. Eh, hoy estamos en el campus de Cartuja. Y bueno, ya llevamos unos cuantos programas hablando de innovación docente Y en estos cuatro programas que llevamos ya Queda clara prácticamente una cosa Y es que uno de los grandes objetivos de la innovación docente Es dejar de serlo Es decir, lograr que aquello que funciona Cuando se innova Forme parte de esos nuevos estándares docentes Es decir, que lo que hoy decimos que es innovador Se convierta al final en la norma general En un presente más cercano que lejano de esto saben mucho nuestros invitados de hoy, docentes, que han sabido innovar en la docencia de sus respectivos campos, la literatura, la educación física, la psicología, la historia del arte o el inglés. Así que hoy eh, nos hemos trasladado al campus de Cartuja, uno de los más extensos de la Universidad de Granada y que comprende las facultades de ciencias del deporte, ciencias de la educación... ...ciencias económicas y empresariales... ...comunicación y documentación... ...farmacia, odontología, psicología... ...y esta es la que nos encontramos... ...filosofía y letras. Nos encontramos en la sala García Lorca... Y precisamente hoy, 5 de junio, casualidades de la vida, se cumplen 121 años del nacimiento del poeta granadino más universal. Hoy se celebra el 5 a las 5, otro año más en su localidad natal, Fuente Vaquero, en homenaje al poeta, que creo que también es un buen ejemplo de la innovación. Eh, García Lorca, tras el éxito de crítica y público de obras como El romancero gitano, apostó por renovar su lenguaje poético con una obra que a mí personalmente me encanta, que es Poeta en Nueva York. Y, y así hizo suyo bueno, pues el vanguardismo, el modernismo, todos esos movimientos que había en, en ese momento de una manera que hoy aún impresiona al, al releer. Eh, en el teatro también lo hizo, con obras tan adelantadas e incomprendidas en su momento como el público y paradójicamente su innovación quizá no comenzó aquí, sino como bien decía Luis García Montero, en su poema del Cante Cantejondo y en el Romancero Gitano eh, como afirmó en 2002 eh, García Montero, eh, que además hoy también, eh, me gustan mucho las casualidades no se sé si os dais cuenta, hoy lo premian con el Pozo de Plata también en el 5 a las 5 de este año eh, García Montero hablaba de, de Lorca de tradición innovadora porque aunque parecía o parece reflejar eh, en esa obra de, de romancero gitano como un costumbrismo de estereotipo, en realidad le servía para reflexionar sobre la vida y la muerte Así que, presididos por la figura de un poeta de sombra alargada que consiguió aunar popular y vanguardista tradición e innovación, vamos a comenzar hoy Radiolab Innovación Docente, como sabéis, un proyecto conjunto de la unidad de calidad, innovación y prospectiva dentro del plan FIDO y de Media Lab UGR para dar visibilidad a todas estas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. <risa> La innovación está en la onda, así que bienvenido a la innovación docente de la Universidad de Granada, bienvenidos a Radio Lab Innovación Docente. Y lo primero que voy a hacer es dar la bienvenida a la gente que tengo aquí sentada conmigo en la mesa, eh, Esteban Romero, al que todos ya conocemos, eh, viejo conocido de, de la onda de, de Radio Lab. director de Media Lab. ¿Qué tal, Esteban? Pues muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Uh -huh. eh, bienvenido también eh, y gracias por abrirnos las puertas de, de vuestra casa, José Antonio Pérez Tapia, eh, decano de esta facultad de, de Filosofía y Letras. Sí, muchas gracias. Es un placer eh, tener este acto en esta facultad, de nuevo en este campus y, en fin, eh, haciendo de aficiones a nuestros compañeros y compañeras de estos centros en un programa de Radio Lab. No es la primera vez que tenemos un programa vuestro en nuestra facultad. Pero seguro que va a ser, como en otras ocasiones, muy fructífero y con un potencial de comunicación como el que siempre desplegáis. Muchas gracias. Genial. Eh, y también tenemos con nosotros a María Victoria López Pérez, que es vicedecana de Calidad y Innovación Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Eh, María Victoria, bienvenida también. Muchísimas gracias y, y agradecer también eh, la invitación a participar en este, en esta, en este acto, en esta, en esta Radio Lab, eh, en estas ondas. Pues porque me parece que es una iniciativa muy buena que puede llegar a, a comunicar bien eh, Pues todas las cosas que se, se hacen bien en las distintas facultades. Precisamente eso es un poco lo que eh, hacemos en esta primera parte normalmente de estos programas y es bueno, pues, preguntar cómo se puede innovar en vuestras respectivas áreas. ¿no? Es decir, qué se está haciendo en el tema de la innovación docente eh, en vuestras facultades. ¿Cómo creéis que es posible innovar en vuestras respectivas áreas? ¿Quién empieza? Venga, ¿quién rompe el hielo? Bien, eh, si no innovamos nos quedamos atrás y digamos perdemos perdemos pies y cambiamos, quedamos con el paso cambiado... ...en todo lo que nos están exigiendo ahora desde muy diversos ámbitos... ...desde el ámbito de la sociedad, desde otros ámbitos universitarios... ...por parte de eh, nuestro estudiantado, por parte de eh, profesores y profesoras... ...innovar es algo que acompaña a la humanidad... ...y por eso estamos donde estamos... ...hay que eh, procurar seguir mejorando en este caso... ...nuestros métodos de docencia y de aprendizaje... ...y para ello contar con los recursos que... ...bueno, en otros tiempos no hemos tenido a mano... ...entre ellos los recursos informáticos y telemáticos... ...pero no solo esto, hay otro tipo de innovaciones... ...que también se suman a lo que podemos hacer con estos recursos... Se puede decir que hoy estamos en la galaxia Internet, como eh, escribió recogiendo eh, ese título Manuel Castells, sociólogo hace años, y esa galaxia Internet nos ha metido en una órbita distinta de la galaxia Gutenberg. No por eso la galaxia Gutenberg dejamos de habitarla, pero en este solapamiento, en entre, este entrecruzamiento entre distintas galaxias, por fuerza hay que innovar. ...y así relanzar los estudios de nuestras titulaciones... ...de la misma manera que hacemos en nuestra práctica investigadora... ...y yo creo que enriquece mucho un programa como este de Radio Lab... ...y por eso os felicito, porque es una apuesta en común... ...de lo que se nos ha ido ocurriendo... Eh, ...desde distintas asignaturas, titulaciones, especialidades... ...y seguro que esa apuesta en común pues siembra ideas... ...para poder llevarlas, trasplantarlas... Eh, ...y hacer que sean mucho más efectivos... ...todos estos procedimientos de innovación... ...y sin duda, esta innovación contribuye... ...a que además, eso que tantas veces repetimos... ...que la verdad se dice de muchas maneras... ...y cuando intentamos avanzar en conocimientos... ...que podamos sostener como verdaderos... ...aun siendo falibles y nunca definitivos pues eso contribuye al saber, o a los saberes que aportamos a la sociedad como universidad eh, y además universidad pública. Eh, en nuestro caso, desde la Facultad de Filosofía y Letras, esos saberes sobre las realidades humanas en las que eh, estamos, de las que procedemos desde el punto de vista histórico y antropológico, en las que nos movemos, unas realidades en las que bueno se trata de indagar siempre ...en la humanidad que somos... ...para ello nos ayudan las humanidades digitales... ...por ejemplo... ...pero sin duda también hay que decir... ...que si las humanidades digitales... ...ayudan a poner de relieve... ...todo lo que significan nuestras realidades humanas... ...y su sentido... ...bueno pues es, es sin duda muy, muy de agradecer... ...pero ahí está también... ...todo un largo bagaje... ...y un largo recorrido desde mucho tiempo atrás... ...que naturalmente ponemos al día... ...de continuo. Bueno, pues por mi parte, el, si la pregunta era más o menos, ¿no? El, el qué, ¿Cuáles son la, qué, qué tratan los proyectos de innovación docente? En el ámbito de empresas son algo más concretos, ¿no? De, eh, fundamentalmente parten de la iniciativa del profesorado, eh, que es quien es el motor de, de este tipo de iniciativa, donde ven, pues, ese mundo que ahora mismo, pues, es un mundo muy cambiante y donde se trata pues de motivar, de impulsar a los estudiantes, abrirles horizontes y complementar de alguna manera aquellas cuestiones que eh, en, las, en, los, en las materias normales pues no se desarrollan suficientemente. De hecho, hay muchos proyectos de innovación docente relacionados con la orientación profesional, de forma que intervienen, pues profesionales o, o, o, o se visitan, eh, se invita dentro de la facultad o se, o se acude a distintos centros o se planifican alguna serie de actividades con ellos. Y la otra parte, igual que, eh, que ha dicho aquí en filosofía, en, se hace en filosofía y letras, pues es el, el mundo eh, abierto de la informática, ¿no? Todas las que son eh, aplicaciones, eh, todas de dedicadas a, a desarrollar herramientas que puedan ser útiles para los estudiantes en su futuro profesional. Eh, cuestiones que o pueden apoyar esa, esa innovación docente. Más o menos por ahí va, va la cosa. Uh -huh. Eh, habéis sacado los dos un poco el tema pues yo aprovecho también es decir, la tecnología al final aquí eh, hay que apoyarse en ella obligatoriamente ¿se puede hacer innovación también sin tecnología entendido como tecnologías digitales? A ver. sí, las tecnologías mmm, como bien decías al comienzo la innovación de un momento que de ser innovación pues se convierte en logro <ríe> <En> lo no, <ríe> hace unas décadas empezamos a hablar de nuevas tecnologías informáticas y telemáticas ya no son tan nuevas, aunque siguen produciéndose innovaciones en el campo tecnológico. Y sin duda hay que aprovechar todos esos recursos que nos ofrecen. Y es una de las maneras, por otra parte, de decantar las tecnologías que sirven para lo bueno y para lo malo, hacia el mejor lado. Es decir, hacia el lado más provechoso. Y en este caso, pues, hacia generar conocimiento, a transmitirlos, a comunicarlos. Eh, a, ...a innovar en lo que se refiere a procesos docentes y de aprendizaje... ...bueno, sabiendo que las tecnologías no lo resuelven todo... ...o sea, lo que tienen un carácter instrumental... ...que hay que aprovechar al máximo y ya digo, de la mejor manera... Eh, ...pero sin duda, eh, estamos en, en unas situaciones... ...donde no quedan desplazados otros recursos eh, de épocas anteriores muy consolidados culturalmente, por ejemplo, el libro, pero sin duda los nuevos recursos tecnológicos hacen también que los recursos anteriores se reubiquen y a su vez se utilicen de maneras también más creativas, nuevas, porque con las tecnologías que disponemos, por ejemplo, en el campo del conocimiento, no solo es que se transmitan o se comuniquen mejor los conocimientos, también ocurre que se producen de formas distintas a como se producían en el pasado entonces todos esos son factores que tenemos en cuenta en nuestros contextos y también en el contexto de las humanidades las tecnologías además hacen que sin que los, los distintos saberes o las distintas especialidades pierdan su perfil propio pero sin duda hacen que las fronteras sean mucho más fluidas, que los puentes sean más transitables y que la comunicación por fuerza tenga que ser más también más intensa eh, no, no es de recibo que sigamos encerrados en nuestras especialidades, titulaciones o asignaturas como si fueran islas en el campo del conocimiento, del saber o en el mismo campo académico. Bueno, yo pienso ¿no? que hoy en día las, los recursos informáticos eh, son fundamentales en el ámbito profesional y es necesario desarrollar esas competencias. Con lo cual, eh, el uso de esos medios mm, o herramientas eh, que se relacionan pues, con las redes sociales, con los con los instrumentos o herramientas informáticas eh, son fundamentales en esa, en ese desarrollo de competencias, eh, pues porque son cuestiones que son demandadas por los empresarios, por las empresas y son cuestiones mm, eh, ineludibles. Además, eh, ...ya los alumnos que están entrando son, son alumnos digitales... Eh, ...con lo cual entienden mucho más... ...o les llega más eh, la información a través de una serie de medios... ...que de otros, hay que acomodarlo... ...y para eso nos sirven los proyectos de innovación docente... ...para ir haciendo una prueba y error, sirve o no sirve... ...de hecho, eh, parte de la investigación en la facultad... ...está vinculada a esa parte educativa... ...de decir, esas iniciativas que se ponen en marcha... ...son eficaces, sirven... O, o, o hay que tirar para otro lado, ¿no? Porque esto siempre es, eh, como, como habéis indicado, ¿no? Pues lo que sirve se va institucionalizando y se van y se van incorporando como como, como como cosa habitual y lo que no, pues se van generando nuevas ideas, que es algo que el profesorado de universidad está habituado a, a generar, ¿no? De nuevo, eh, eh, me gusta lo que decís porque habláis de innovación como algo Holístico, no como algo que forma parte de la labor del, del investigador universitario, del docente universitario. Esteban, dime. Sí, eh, yo creo que nosotros desde Media Lab tenemos siempre ese sesgo ese desde la tecnología, eh, que obviamente en nuestro caso tampoco es el elemento central, pero sí que nos gusta pensar en cómo las tecnologías digitales pues, ayudan a. A transformar la realidad y se convierte en una nueva digamos, interfaz de relación entre, entre las personas. Eh, pero siendo así, eh, yo creo que especialmente la sesión del día de hoy... Eh, ...lo que nos muestra es que la innovación no es únicamente utilizar la última tecnología... ...que hay en el mercado eh, y que por tanto eh, nos facilita deslumbrar a una audiencia a un público... Yo creo que, además, eh, ocurre con los tres casos que, de, de profesores que tengo aquí sentados en primera fila, ¿no? que van a hablar ahora, el caso de Yolanda, Ana y Isaac, en el que la innovación se hace eh, en, en un caso, y aquí anticipo, ¿no? pero creo que son unas claves eh, interesantes, ampliando los públicos que se incorporan dentro del proceso educativo. Por ejemplo, con el caso de UGR para niños eh, y niñas. En otros casos, lanzando una mirada hacia territorio que en ocasiones desde el prejuicio se consideran eh, que están en otro estado de desarrollo, eh, digamos, inferior al que pueda ser el nuestro. Tenemos el caso de Ana con las editoriales cartoneras y también otro elemento clave en el que la tecnología obviamente está, pero no es el, el, el elemento central ¿no? en, en la innovación, es el de la transmedialidad y la gamificación eh, pues que Isa lleva haciendo años y que, y que convierte en experiencias... ...realmente inolvidables, pues, pues yo diría que todo lo que toca... ...entonces la tecnología yo creo que está llamada en, en la mayoría de los casos... ...a convertirse en algo, entre comillas, invisible... ...porque es instrumental para otras cuestiones, ¿no? y, y de alguna manera eso es un logro en sí mismo... ...porque no centra el discurso en lo tecnológico... ...sino en los objetivos que perseguimos... ...porque al final es una visión también más humanística... ...incluso de, de esa propia educación, ¿no? ¿Qué, qué, qué papel, ¿no? En esta universidad en la que estamos hablando, ¿qué papel creéis que tiene, que juega la innovación, la innovación docente? Pues yo creo que la innovación es fundamental siempre, pues porque pues que el mundo está cambiando constantemente y lo que ayer servía, pues quizá hoy no sirva y hay que buscar nuevos métodos, o nuevas formas de que eso llegue. a a, a todo el tipo de público. Nuestro reto siempre es eh, que los profesionales o, o los estudiantes cuando salgan de la universidad estén o hayan desarrollado el máximo número de competencias eh, que puedan ¿no? y al máximo nivel que sea cada, cada cual capaz de de alcanzar y eso se apoya no en hacer siempre lo mismo de la misma manera, sino en ir introduciendo pequeños cambios que a veces pues son esos medios que te sirven pues para llegar de una forma más directa al estudiantado. Sí, el uso de los todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para la innovación, pues por una parte, bueno, reducta de manera más directa en el aprendizaje de que realizan nuestros eh, alumnos y alumnas, los estudiantes, eh, eh, adquiriendo lo que llamamos y mejorando pues, las competencias que en cada caso hay que promover y además, bueno, eh, haciendo que tengamos nuevas posibilidades para la transmisión de saberes que en cada caso hay que cubrir. Desde el punto de vista del profesorado, <coughs> igualmente, bueno, pues eso redunda en una eh, mayor recursos también, no solo para mejorar la docencia, sino para lo que es esa transferencia inmediata de lo que es la tarea investigadora al, al campo de, le, de la enseñanza. Porque también hay que buscar siempre esa conexión entre esas dos tareas, esos dos quehaceres en los que estamos involucrados de continuo. Sí, muchas veces lo vemos como algo estanco y está siempre Sino conectado. que la misma innovación nos tiene que servir para llevar a nuestras aulas. ...bueno, lo que en otros casos queda en artículos, en congresos, en laboratorios... ...y hacer así pues una enseñanza mucho más viva... ...y por otra parte la innovación lo que hace también... ...es multiplicar los efectos, bueno, de la memoria social o la memoria cultural... ...a través de la cual, bueno, pues vamos acumulando saberes, tecnologías... ...todo un caudal y un bagaje... Bueno, que es el que nos enriquece desde el punto de vista del desarrollo también de nuestras sociedades en su conjunto. En ese sentido hay que subrayar que la innovación no se contrapone a la tradición. La innovación lo que hace es enriquecer las tradiciones. Los conservadores pretender que las tradiciones permanezcan fijas en un momento determinado. Eso es lo uh -huh. conservador. Además, eso en el, en el ámbito político también se ve mucho, ¿no? Que parece que pues, la tradición es lo pues que no también, se tiene que mover y en realidad eso no existe. Y, y a veces puede ocurrir que alguien piense que uh, ha de pasar lo mismo en el ámbito académico, pero en general, pues eso, la tradición pues es lo que se transmite de generación en generación, de promoción en promoción, eh, de, de unas épocas a otras, lo que también... ...trasvasa de unas sociedades a otras... ...incluso recuperando formas de conocimiento... ...formas de saberes que en otros momentos quedaron atrás... ...o no fueron suficientemente valoradas... ...y precisamente ahora los recursos tecnológicos... ...nos permiten también ponerlas en la escena... ...de nuestros diálogos académicos, culturales, científicos, etcétera. Hoy si os parece, vamos a dar la bienvenida también... ...que, que se ha incorporado ahora mismo... Eh, ...Ana del Moral, que es decana de la Facultad de Farmacia... ...Ana, bienvenida a esta mesa... Muchísimas gracias, buenos días a todos. Siento el retraso. Nah, no te preocupes, sabemos que tenéis una agenda muy complicada y el hecho de que hayáis podido venir aquí se agradece. Eh, estamos hablando de innovación. Eh, bueno, una de las preguntas que lanzaba a ellos al principio era cómo se innova ¿no? en, en vuestras respectivas áreas. Por ejemplo, en el caso de farmacia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible innovar en la docencia de un tema que, que bueno, ¿no? parece que la química avanza, pero lo que es enseñar la, los fundamentos? ¿Cómo se innováis? Bueno, yo, yo soy, como mis predecesores en la palabra, totalmente partidaria de la innovación. Cuando yo llego al decanato siempre me decían, no, esto siempre ha sido así. Digo, me va a perdonar, pero ahora va a cambiar. Esto, lo otro y lo demás allá. El Siempre ha sido así no nos vale. Tenemos que estar con los tiempos. Me encanta porque se crean equipos de trabajo... Eh, ...que eh, lucubran sobre la forma de mejorar la docencia... ...cosa que no se había hecho hasta, hasta el Plan Molonia... Eh, ...yo recuerdo que durante muchos años he ido a congresos de investigación... ...y hemos hablado de los avances en nuestros campos de investigación... ...en mi caso la microbiología... ...y cuando asistí al primer congreso de docencia... ...me di cuenta que todos los profesores de microbiología... ...estaban allí sentados, preocupados... ...compartiendo esas reflexiones... ...que nunca se habían hecho... ...siempre había ido cada una a su clase... ...y nadie había dicho... ...yo tengo esta estrategia... ...yo utilizo esta gamificación para esto... ...yo utilizo el cajú... ...y yo creo que ha sido un gran avance para todos... ...no creo que haya nadie que piense... ...que no es bueno hacer innovación en, en la aula no lo creo o sea que ya está completamente aceptado ¿no? está Como... completamente aceptado cada año nos llegan más eh, propuestas y yo siempre tengo la puerta abierta a toda la gente que se proponga hacer algo y le ayudo en la, que, en la medida en que puedo porque creo que, que hay que hacerlo y los alumnos también lo agradecen tenemos un proyecto muy bueno que se llama prepárate para el TFG hoy día hoy es el día del TFG en la facultad de farmacia se están examinando 300 alumnos en todas las aulas con 19 tribunales y hacemos una preparación que a veces no la tienen, a lo mejor es un, no es una innovación muy grande, es una vía clásica, pero les damos unas charlas de control del estrés, cómo hablar en público, cómo ajustarse al tiempo, cómo escribir un trabajo, cómo afrontar unos objetivos y, y que sean unas conclusiones y lo agradecen muchísimo. Lo agradecen ya ya muchísimo. me hubiera gustado a mí en mis tiempos que hubieran hecho esas, esas indicaciones, no hubieran venido nada mal desde luego. Y la pregunta que le lanzaba también a ello un poco, en, en vuestro caso, en el caso de farmacia, ¿qué papel ocupa la, la tecnología? Es decir, muchas veces hay que dejarla de lado, ¿no? ¿Es un aliado? No, no, no, no. Eh, hombre, mm, ha habido un momento en que hemos tenido problemas porque el profesorado eh, está mucho cerca de la jubilación, vamos a decir. Y cambiarle las... Eh, las formas, pues, ha costado quitar la ficha, esto ya es antiguo. Uh -huh. Ahora estamos con el TFG solamente en PDF, que no se ha escrito, que no tengamos plásticos, que y hay profesorado que, que, que, que les cuesta asumir las nuevas tecnologías, pero yo creo que poco a poco lo, lo iremos cogiendo todo Es decir, es una realidad, es disruptivo, pero tenemos que entrar de lleno a... a... No hay más remedio, ¿no? No hay más remedio. No, no, hay, no hay más remedio. No hay esto nos, nos coge y tenemos que... Uh -huh. eh, y, y, y la misma pregunta que le he hecho también a ellos ¿Qué, ¿Qué papel? ¿La innovación docente? ¿Qué papel Crees que tiene la universidad del futuro? Pues Es lo mismo que han dicho ellos <risa> Un papel fundamental Veo que Está plenamente aceptado, ¿no? Eh, plenamente aceptado, un papel fundamental Yo he visto que antes No se ha reflexionado sobre la docencia eh, Siempre hemos tenido Una universidad muy centrada en la investigación Que está bien Esto está creando también, además, disfunciones, Porque la gente ya no investiga ...sino por hacer un currículum, es un poco, pero en fin vamos a hablar de la docencia... Y, ...y está bien que esté encima de la mesa y que todos opinemos... ...y que se hagan congresos y que se cuenten también eh, esa otra actividad... ...que es fundamental en la universidad, que no es solo exclusivamente investigadora... ...sino, sino docente, por supuesto que eh, la universidad está haciendo yo creo un, un buen papel... Y la última pregunta, y si queréis hacer una ronda eh, Entre todos, eh, me dais vuestra opinión ¿no? eh, ¿Creéis que todavía la innovación docente Sigue siendo algo que parte Del profesorado eh, Es decir, que depende de la voluntariedad O de la motivación inicial del profesorado Para, para salir, es decir, ¿se podría motivar Esto de alguna u otra forma más o, o no? Es decir, porque El paradigma de la innovación está ya Plenamente aceptado, como estamos diciendo ¿Qué falta ¿no? para que todos los profesores Den ese paso? ¿Qué creéis? Bueno, institucionalmente, sin duda, digamos, contamos con estímulos, vamos a decirlo sí. así, para que la innovación la, la innovación se produzca. Por otra parte, el hecho mismo de este programa <ríe> muestra cómo es apreciada, reconocida, y luego también cómo, por otra parte, encuentra otros reconocimientos en el ámbito académico o en la misma carrera docente o eh, investigadora, ¿no? Por lo tanto, es verdad que está, que está valorada, ¿no? Eh, eh, también hay que reconocer que, que ahora innovamos con nuevos recursos pero eh, tampoco podemos arrogarnos la innovación en exclusiva es decir, en épocas anteriores también se, se fue innovando es decir que, que llevamos una larga historia detrás por ejemplo en las instituciones universitarias es verdad que los ritmos eran más lentos y, y la, la, las prácticas innovadoras no se producían con la misma intensidad que ahora eh, aparte de esos estímulos yo creo que eh, como digo, el trabajo en equipo que ha subrayado eh, Ana, nuestra compañera decana de la Facultad de Farmacia, aparte de la eh, interconexión en otros ámbitos dentro de esta universidad, con otras universidades internacionales, todo ello, digamos, son factores que van incentivando la, la innovación. Digamos, hay una apuesta en común constante, entre otras cosas, porque la comunicación es muy fluida, a través de Internet y otros muchos cauces, y eso invita a innovar. El diálogo entre compañeros y compañeras, pues también, mmm, insistiendo en lo que decía antes, no tenemos que ser islas cada cual en su ámbito, en su asignatura, en su titulación. El alumnado incentiva la innovación, exige, no a veces, y da ideas. Lo demanda, para, ¿no? Para, lo la, para, la, para, la, para la innovación. Y luego, pues también, unas veces la innovación tiene más componentes tecnológicos o recursos de este tipo, otras veces también el acento recae sobre otro, otro, otro tipo de prácticas, por ejemplo, más participativas o más abiertas. Por ejemplo, de las publicaciones cartoneras que se va a presentar ahora en ahora unos no va, momentos la, la, en no, este foro, pues es, es una innovación donde, digamos, la parte también de apertura a otras personas, a otros colectivos, a chicos y chicas... ...a veces muy ajenos al ámbito universitario... ...tiene un componente importante... ...o el componente por otra parte... ...digamos, de... Eh, ...de reelaboración, reciclaje de materiales... Eh, ...introduciendo eh, esos otros componentes... ...de economía circular... ...como ya explicará la profesora Ana Gallego... Eh, en, ...en la manera de ver la misma industria editorial... ...bueno pues esos son factores importantes... ...es decir que, que la innovación está abierta... ...a muchos vectores... ...y la misma tecnología hay que animarla... ...hay que ponerle alma... ...para que de decir lo, lo mejor... ...en el sentido que queremos. Gracias Antonio. Yo, a la pregunta de si parte del profesorado... ...yo pienso que fundamentalmente... ...parte del profesorado... Eh, ...otra cuestión es que haya un apoyo institucional... ...que yo creo que eso es indudable... ...tanto a nivel de la universidad... Eh, ...del vicerrectorado correspondiente... Eh, ...como a, a través de las distintas facultades... Eh, y sí, al igual que, que ha dicho aquí eh, el profesor Tapias... Martín Tapias, eh, pienso que el, el hecho de que haya la iniciativa... De ...un profesor, después es función suya... ...el animar al resto de los compañeros, ¿no? ...normalmente hay una coordinación de asignaturas... Eh, ...donde, eh, al final siempre tiene que llevar a alguien... ...el peso de, de, del proyecto, ¿no?... ...pero al final eh, es fácil involucrar... Eh, ...al resto de los profesores... ...que imparten por ejemplo una materia... ...pues para ir poniendo o teniendo... ...el mismo tipo de iniciativa... Eh, ...en todos los grupos... Mm, ...pero eso, parte de que alguien... ...tire de, ese, de esa iniciativa... ...y crean ese proyecto. Muchas gracias María Victoria. Ver, Ana. Eh, eh, sí, precisamente ayer tuvimos una reunión... ...una reunión de decanos y directores... ...de centro de la Universidad de Granada... ...y se habló de subirse al carro... ...de las nuevas tecnologías... ...en cuanto a la enseñanza virtual... Porque otras universidades públicas pues están tomando la rienda y, y yo planteaba la situación de que la universidad, la institución nos no ayuda y nos propone como aquello que nos propuso de grabar una clase. Una sí. de las clases que tienes, tú la grabas y la tienes en un vídeo y un día que no puedes ir pues experimentar con esa posibilidad. Probar. Sí. Hablábamos de la interacción que perdíamos en ese sistema y estábamos todo mmm, reflexionando sobre las posibilidades de, de subirse a esta, a estas nuevas iniciativas por supuesto que tenemos apoyo institucional pero a veces lo que nos falta es tiempo personal sí. <ríe> entonces a mí me hubiera encantado no ir a grabar una clase, a grabar tres pero es eh, que nos coge el paso para llegar ese día y decir ahora lo dejo todo y me voy a grabar una clase Sí, eso también es verdad Bueno, yo quería mencionar eh, cuatro ideas eh, sí que he hecho en falta quizá al margen de los estímulos que hay institucionales ...el que se vayan incorporando culturas organizacionales... ...más abiertas al aprendizaje y a la innovación... Eh, ...de tal manera que incluso la propia innovación... ...acabe invisibilizándose como tal... ...porque forma parte del modo de estar... ¿no? En, ...en la vida universitaria y en la docencia... ...creo que para eso también es muy importante... ...el incorporar prácticas co-creativas... ...con nuestros estudiantes... ...no pueden ser diseños... ...en los que el estudiante sea únicamente el receptor de algo que han ideado los profesores eh, yo creo que eso al final está condenado al fracaso porque entre otras cosas también eh, faltará esa necesaria complicidad con, con el estudiantado eh, creo que también en ocasiones con la innovación equivocamos a, equivocamos un poco el, el, el objetivo porque pensamos que solamente hay que fomentar lo nuevo y pocos esfuerzos dedicamos en ocasiones a consolidar aquellas prácticas innovadoras que funcionan, parece que eso ya como lo hiciste una vez no bueno, tiene ¿Por qué seguir invirtiendo en ello, reforzándolo? Y yo creo que eso sería muy interesante, ¿no?, determinar qué ha funcionado y qué de eso se puede convertir en sistémico. Y, y, por último, creo que también la innovación se centra fundamentalmente en lo que son las metodologías, o sea, cómo das una clase, pero poco en innovar, por ejemplo, en los currículum en los contenidos de asignaturas. Es verdad que esas cuestiones al final pasan por otros otro procesos, otros verifica, otras cuestiones, pero yo creo que tenemos que llegar a, a, a ese punto porque es probable que en ocasiones lo que no esté funcionando son los contenidos, no solo el modo en que se, se traslada. ¿no? Y bueno, eso es mi, mi, mi aportación. Eh, no quito más tiempo Que sé que precisamente Como decían Ana antes eh, Lo que nos falta mm, en, A la gran mayoría de nosotros eh, Muchísimas gracias por atender la, la llamada que hemos hecho para este programa Gracias por compartir con nosotros Y yo creo que, que es para lo que sirve esto no Para poner en común y para hablar de innovación docente Para que la gente se anime ¿no? a, a, a ver que es algo que al final hay que hacer Como creo que decía antes José Antonio Hay que hacer sí, sí o sí ¿no? Que es inevitable Así que Ana, María Victoria, José Antonio, Esteban Gracias por compartir este rato con nosotros eh, Vamos a hacer una pequeña pausa de una canción Para hacer el, el cambio de mesa Y enseguida seguimos hablando de innovación docente Con todos vosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias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 El invierno ya se fue, eso alumbra nuestra vía, allá no hay sitio para allá No, no tengo miedo, tanto contigo es más hermoso este pasé. Todo es más fácil cuando a mi verás te tengo, quiero vivir eternamente en este sueño. No, no tengo miedo, tanto contigo es más hermoso este pasé. Si on a Aquí seguimos hablando de innovación docente En la Facultad de Filosofía y Letra y ya tenemos por aquí en la mesa a unos cuantos profesores que nos van a hablar de su experiencia en la innovación docente. Además, me consta que hay varios premios y galardones por aquí, o sea que tenemos una, una mesa de, de proyectos muy interesantes, como vaya a ver. Tenemos con nosotros, para empezar, a Daniel Sanabria, profesor e investigador del Departamento de Psicología Experimental. Muy buenas, Daniel. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y, y ahora nos contará de qué va este proyecto de mejorar la evaluación crítica de la evidencia científica en psicología. Suena así como muy técnico, pero seguro sí, que... Yo lo contaré. Perfecto, ahora nos lo explica. Eh, también está aquí en esta mesa Ana Gallego, profesora del Departamento de Literatura Española, directora de la Unidad de Excelencia Iberlab y también además vicedecana de Cultura. Muy buena Ana, ¿qué tal? Hola Javi, encantada de estar aquí con vosotros Genial tenerte de nuevo por aquí por los micros de Radio Lab Y ahora nos cuentas también, aunque ya ha avanzado algo eh, José Antonio sobre eh, este UGR Cartonera Ahora nos cuentas, que, que también seguro que es muy interesante Yolanda, está por aquí también Yolanda Aguas, profesora del Departamento de Historia del Arte eh, Bienvenida Yolanda Gracias, Javi. Y gracias por, por venir aquí. por estar aquí. Eh, ahora nos cuentas tú también de qué va esto de mi pequeña gran UGR y esa <risa> iniciativa de, eh, no sé si integrar o traer a los niños, en fin, ahora me cuenta, ahora me cuenta. Y eh, tenemos también a Isaac eh, Pérez. Eh, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva y que además, eh, bueno, yo creo que eh, conocido ¿no? en la comunidad UGR como uno de los grandes innovadores docentes de la universidad, pero es que además recibió el premio Educa Banca en 2017 como uno de los cinco mejores docentes de España. Eso suena fuerte, ¿no, Isaac? Yo creo que se equivocaron, ¿eh? Sí. O sea, <risa> Pérez es un apellido muy común. <risa> Me tocó. Era otro Pérez. ¿no? Era otro Pérez. Otro Isaac Pérez. ¿no? <risa> y bueno, ya digo, yo creo que la mayoría de la comunidad universitaria conoce más o menos tu proyecto, pero... Pero ha tenido mucha visibilidad, ¿no? Es decir, eh, eh, tu proyecto que es sobre eh, juegos, cine, redes sociales, eh, ¿cómo utilizabas? ¿no? Es decir, ¿qué hacías? Pues sobre todo, la verdad es que ha tenido visibilidad gracias al trabajo de, del propio alumnado. Y bueno, en este caso, eh, si quieres, te empiezo a contar ya. Sí. Eh, hemos utilizado, bueno, es un proyecto de, yo suelo denominarlo, gamificción, ¿vale? Que es aprovechar los principios y principales elementos motivadores de los juegos en la adaptación de una referencia fílmica, serie de televisión o película. Para construir experiencias de aprendizaje que no asignatura realmente significativa y enriquecedoras para el alumnado. Y la referencia este año ha sido. Ah, ahí es nada, ¿eh? Lo ahí lo nada. En un nada más momento. que con la definición ya podríamos ya, ya echar a un programa de Radio Lab. Total. <ríe> y la verdad es que la referencia fílmica de este año ha sido la. bueno La serie, este Juego, de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Le hemos hecho un homenaje ya que era el final de temporada. Y la hemos aprovechado pues, pues eso, para favorecer el aprendizaje del alumnado en la asignatura de Fundamentos de la Educación Física. De hecho, creo que han mejorado hasta el final. Era nuestra intención, <risa> mejorar el final, porque lo cual no era okay. difícil. No nos vamos a engañar, ahora que no nos oyen los de HBO. Ahora que nos lo de HBO porque, bueno, pero hemos tratado por lo menos de ser un poquito más coherentes, la verdad que sí. Y ha, y ha sido un proyecto muy especial, gracias tanto al trabajo de, del alumnado que ha participado en él, como en alumnos de años anteriores que también han colaborado para enriquecerlo. Eh, la, historia, bueno, la, la cosa es que tú coges universo ¿no? eh, uh -huh. en este caso Juego de Tronos, pero también ha utilizado creo que Matrix, Matrix, eh, In Time, eh, la Star Wars, galaxia, ¿no? sí, sí, sí. entonces tú lo que haces es utilizar esos universos, incorporarlo a esa experiencia de aprendizaje, como tú dices, ¿de qué forma? Es decir, ¿cómo lo, cómo lo integras? Pues lo que trato de adaptar, bueno, todo esto nace eh, porque, evidentemente, de escuchar mucho a los alumnos. Entonces, al escucharlos, te das cuenta que eh, los alumnos hoy día es mucho más útil pues, que esto... Bueno, Multimedia, alumnos multimedia, mm -hmm. podríamos decir. O el lenguaje audiovisual es mucho más significativo para ellos que la enseñanza tradicional, boca a oído o lectura de apuntes. Entonces, que es mucho mejor eh, utilizar esta referencia fílmica pues, para experimentar o aprender a gestionar emociones, para desarrollar competencias o valores o para explicar eh, diferentes ideas vinculadas con la educación. Entonces, lo que trato es coger los elementos fundamentales de esa referencia fílmica y conectarlo con las competencias y contenidos a desarrollar dentro de... La asignatura que tengo que impartir Entonces trato de conectarlo y sobre todo trato de hacer Que los alumnos se sientan los protagonistas De esa experiencia Porque he descubierto al cabo de los años Que tiene un enorme factor motivacional El que los alumnos vivan en primera persona Aquello que previamente han disfrutado como espectadores uh -huh. La verdad es que eh, la motivación se incrementa De una manera bárbara Y lo que le hace es realmente Contextualizar su aprendizaje Dentro de algo que para ellos es muy significativo o sea, utiliza, eh, pues, eso, la cultura pop al final, FDM. ¿no? Como vía de entrada para toda esa enseñanza y, y, y es posible hacerlo no solo con las de educación física, ¿tú crees? Es posible, es decir, con esto todo es exportable a otras. Hace poco me decía uno, pues he leído que un profesor, no sé si era de, de zoología o algo así. Eh, estaba pensando en utilizar los Pokémon digo, ostras, pues fíjate pues y son alguien, especies, ¿no? claro, un profesor de histología dirá, esto es imposible pues, pues, utilizar los Pokémon, utilizar algo que realmente sea significativo para ellos, de hecho eh, en medicina, que sería fantástico, por ejemplo utilizar un sistema planteado como House es decir, donde equipos de trabajo que tuvieran que resolver eh, Casos realmente significativos Y relevantes, y tuvieran que aplicar la teoría En esa práctica, como si estuvieran realmente En un grupo de trabajo con diferentes internos Yo lo veo ya combinándolo con un escape room Bueno, es ya que no, muy de moda. El, no Es que room directamente es simplemente La guinda de algunos de los proyectos Simplemente, y la verdad es que el año pasado utilizamos uno con Star Wars Y como nos parecía Un, star, un escape room de 60 personas Parecía poco, lo hicimos triple Ala. Y fue la, una experiencia fantástica, la verdad mm -hmm. eh, Hombre, creo que huelga preguntarlo, pero ¿lo, los alumnos qué tal <ríe> o sea, pues contento. Lo, lo, lo mejor es que esa pregunta afortunadamente tengo sí, la suerte de que hayan la, venido la, ¿no? aquí alumnos y creo que la deben contestar ellos eh, hombre, a mí me emociona eh, recordar cuando alumnos este año en años anteriores te dicen de ojalá Isa llegue eh, algún día a ser docente y pueda hacer vivir a mis alumno aquello que yo estoy viviendo aquí en esta experiencia de aprendizaje me pues, parece que poco más se le puede pedir a un docente claro Oye, eh, vamos a seguir conociendo proyectos, si te parece, Isabel. Muchas gracias ya, por pues compartir. Supuesto. Ahora seguimos hablando y compartiendo tu experiencia. Eh, ¿De qué va el tuyo, Yolanda? Cuéntanos de qué va mi pequeña gran UGR. Bueno, lo primero creo que yo soy aquí la novatilla entre, entre, entre todos. Pues mi proyecto yo creo que tiene una doble vía. Por un lado está la idea de la transferencia del conocimiento, que creo que es, que es muy importante. Y por otro lado está eh, la innovación docente en el sentido que nos vemos obligados a cambiar nuestras metodologías docentes, puesto que, que cambiamos de, de público. Lo primero que quería decir es que realmente la iniciativa parte eh, o se inicia en el proceso de Facultad Cero y que realmente la propuesta no parte de mí, sino de, de Sara Alonso, que trabaja en el, en el Centro de Emprendimiento. Y lo que yo hago es animar en ese momento a mis alumnos, porque creo en el proyecto y porque creo que todos podemos aportar y todos podemos eh, pensar y repensar la, la universidad y animo a mis alumnos en ese momento de educación infantil a participar en ese laboratorio que se ha creado Universidad para Niños y Niñas. Lo bonito de ese proceso fue darme cuenta que en el momento que eh, haces que los alumnos se involucren o que piensen que realmente sus ideas valen y que, y que pueden cambiar algo, que pueden aportar algo que no está en la universidad, pues que todo, toda la dinámica cambió. O sea, fueron 100 estudiantes, nos reunimos durante tres semanas pensando cómo podíamos hacer una universidad eh, pues más asequible para niños y niñas. De esa idea inicial nace este proyecto docente en el que ahora mismo eh, hay involucrados casi 20 profesores de la Facultad de, de Filosofía y Letras. De hecho, por ejemplo, Ana... Eh, está también integrada en este proyecto, donde también lo que me ha sorprendido es ver cómo los profesores, eh, en cuanto eh, les he planteado la propuesta, pese a que tienen que cambiar absolutamente de metodología, porque el público va a ser diferente, eh, se han entusiasmado con, con la idea, lo cual también te quiere decir, pues bueno, que que detrás está esa innovación y ese esfuerzo de, aunque sea un público que no, que no controlo, pues eh, innovar en lo que es la docencia que realmente hago eh, día a día. Nuestra propuesta es hacer realmente una universidad para niños y niñas eh, y en esa universidad para niños y niñas, aparte de integrar todo lo que ya hay en, en funcionamiento, que hay muchas iniciativas que están dispersas por, por diferentes facultades, realmente contar la universidad y qué es la universidad, cuándo se fundó y quién trabaja en la universidad, porque entre el público escolar, la universidad no tiene tanta presencia como, como podemos pensar. Y a la vez nos sirve también como docentes pues para romper nuestros, nuestros métodos eh, habituales o tradicionales para convertirlos pues, en algo innovador o por lo menos en algo diferente. Entonces la, la idea es qué, qué, ¿qué hacéis con los niños? Es decir, ¿Traemos aquí a los niños y, y lo, lo, como, estudiante, como un estudiante más? Exacto, o... la idea es convertir al alumnado de más con una edad muy específica de cinco años convertirlo en nuestros en nuestro estudiantado. Eh, Esta, la idea que es... Edad, que Es un cambio radical. ¿no? O sea, Absolutamente, eh... vamos al extremo, precisamente porque además la comunidad infantil es la que suele tener una quizás una, un número de actividades eh, dirigidas a su, a su edad. De hecho, en la, en la actualidad, la universidad tiene muchas actividades para el público escolar, pero normalmente son a partir de seis años. Nunca primaria, están dirigidas no a la etapa de educación infantil. Con lo cual creo que es un público objetivo que debemos de mirar más y debemos de tener en cuenta. Eh, la, la clave está además yo creo que esto lo hablaba un día con, con Ana la clave es invadir la facultad filosofía y letras es una facultad pues, que no tiene la, la presencia de alumnado eh, escolar por, su por sus propias características entonces la idea es que invadan la universidad y la idea también que es muy importante y de ahí también surge el proyecto es que las humanidades en este caso tengan mayor presencia en la sociedad en el ámbito escolar, todo el mundo tiene claro el papel de un médico ¿no? o el papel de un banquero, por relacionarlo con, con la economía, pero a lo mejor no tienen tan claro qué hace un estudiante de literatura o qué hace un historiador del arte o qué hace un arqueólogo o una arqueóloga. Porque nuestra idea también es trabajar eh, en la línea de esos temas tan importantes como son temas de género, donde creo que entre todo el profesorado también tenemos que hacer un esfuerzo e incluso en los últimos tiempos hemos pensado incorporar la, gente, la Agenda 2030, la que tanto se está hablando, y también trabajar de miras a ese desarrollo sostenible que creo que también es importante tener en cuenta. Así que la idea es la invasión de la Facultad de Filosofía y Letras, y ya que está el decano presente, la invasión de la Facultad por el alumnado de Educación Infantil y con miras a que las humanidades tienen que, tienen que hacerse, yo creo, más presentes. Y sobre todo porque también somos científicos, con otros métodos de trabajo, pero también somos científicos. Oye, tengo que preguntarlo, ¿son, ¿son mejores alumnos mejores alumnas las chicas de 5 años o <risa> que los de 18 o no? Eh, bueno, yo creo que te ofrecen cosas te ofrecen cosas muy diferentes. Entonces. Mmm, Quizá las, las vivencias e incluso las experiencias las viven de, de maneras muy diferentes y cada uno en su edad te aporta pues, eh, muchas cosas. Creo que es un reto absolutamente, pero ya que hablábamos de, de que trabajar muchas veces hacia retos es interesante, creo que es un reto para todos plantearnos cómo hago mi sesión docente y sobre todo cómo le cuento a un niño o a una niña de 5 años qué es lo que yo hago en la universidad y cuál es mi investigación. Porque al final la universidad y nosotros mismos en todos nuestros proyectos lo más importante no solo es investigar, eh, que para nuestras líneas del currículum ya no, nos lo dicen, sino también es transferir. ...y transferir a todos los públicos... ...no nos podemos tampoco centrar en un público eh, determinado. No, no, me parece una, una idea fantástica... Eh. Luego, ...sobre todo con los niños y las niñas que tienen esa mirada tan limpia aún... no, ...tan prístina y tan, y tan clara muchas veces de las cosas... ...que te dicen alguna frase que te dejan desmarcado completamente... ...y sobre todo porque haces esfuerzo de no presuponer ¿no? Es, Estoy cosas. seguro que además nos van a dar eh, grandes lecciones... Uh -huh y nos van a hacer cambiar muchas formas de, de trabajar. Ahora, ahora me sigues contando un poco más, Yolanda. Eh, Ana, estás montando por aquí ¿no? todos todo estos <risa> libros de cartón. Mis cartones. Cuéntanos, ¿Esto que has montado tu, tus cartones aquí? ¿Qué es, qué es? Mis lecturas de cartón. ¿Qué es esto? No? Es decir, son libros, pero están como insertos en cartones. A ver, cuéntanos de qué va UGR Cartonera. Bueno, nuestro proyecto de innovación docente se basó en la implementación temporal ...durante este curso académico... ...del concepto latinoamericano... ...que si queréis después te explico... ...con más detalle. de Editorial Cartonera... Uh -huh. eh, ...utilizamos dos métodos combinados... ...para llevarlo a cabo... ...uno de naturaleza artesanal... ...más material... ...en el que durante el primer cuatrimestre... ...nos dedicamos a recoger cartones... ...la Facultad de Filosofía y Letras... ...se volcó en eso todo el personal... ...de consejería, de cafetería... Eh, de copistería para hacer esta labor eh, enorme de reciclaje junto con el Instituto ISI Liberis de Atarfe porque queríamos trabajar con sus alumnos de PEMAR que son alumnos en riesgo de exclusión social con muchas dificultades de aprendizaje pero que tienen una alta motivación. Entonces el Instituto también estuvo colaborando en la recogida y reciclaje de cartón y de otros residuos ...y una vez que los teníamos todos... ...pues recogimos más de mil cartones... Eh, ...nos dedicamos a elaborar... ...o sea, claro, ...a elaborar libros de cartón... ...como lo hacen las cartoneras... Eh, ...a poner en marcha una economía circular... ...y elaborar artesanalmente libros... ...para que fueran reutilizados... Eh, ...como lecturas de cartón... ...de esta manera... Eh, poníamos sobre la mesa tres conceptos fundamentales para la editorial escartonera. En primer lugar, y es el acceso m, barato, casi gratuito, lo hemos puesto a la venta de un euro y todo lo que hemos conseguido, ya hemos vendido más de 600 libros, ha ido destinado a la asociación entre libros para fomento de la lectura. Un acceso a la cultura m, mucho más barata. Eh, por otro lado, también volver a recuperar la idea de original ligado a la literatura, en arte, justamente Yolanda lo sabe, la idea del original no es una idea problemática, no porque cada cuadro, por ejemplo, cada escultura es única. En literatura tenemos esa problemática, ¿no? de la serie de la serialidad, la reproductividad, la de la reproductividad. técnica de Benjamin, etc. ¿no? Entonces nosotros queríamos volver a eso. Y, por supuesto, también un trabajo material del texto. Hemos involucrado a cuatro cursos del grado en Filología Hispánica de tercero y cuarto, y queríamos que nuestros alumnos también fueran conscientes de que la literatura no es un no es esencialista, no es un texto en abstracto, sino que es un producto, es un producto también artístico. que sí, el libro y que se ellos toca fueran... y se exacto, físicamente. Exacto, entonces entre todos hemos colaborado más de 280, ¿no? un, casi 300 personas, nos pusimos a recortar cartones y le pedimos a 12 autores y autoras vinculados con la ciudad de Granada que nos cedieran con copyleft sus textos. Eh, conseguimos o oh, textos que estaban libres de derechos de autor, como Lorca, Ayala, nos cedieron sus textos e inéditos, que hemos tenido que registrar en el Depósito legal Luis García Montero, eh, Darío Jarmillo, el último premio García Lorca, eh, Gracia Morales, eh, Erika Martínez, Ángeles Moras, que ha sido también generosísima. Eh, sí que la gente se ha implicado, vaya que... se ha implicado, nos han dado inéditos, hemos maquetado cada uno de los libros también. Con estas selecciones lo que hemos querido, por supuesto, combinar no solo narrativas, sino también poesía, géneros menores y el teatro para visibilizarlo, paridad entre hombres y mujeres. Y después, una vez que teníamos todo esto, nos hemos dedicado, como veis, a pintar como las cartoneras, eh, con contémperas, cada una de una forma original, todos los libros. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de una manera conjunta, hemos reunido a los alumnos de Hispánica, que eso ha sido, sí que ha sido inclusivo, decía antes, eh, implicar a otros colectivos dentro de la universidad, con los alumnos de PEMAR, que es la primera vez y yo creo que la última que van a pisar una facultad en su vida. Son chicos que después no van a estudiar y que estaban alucinados haciendo sus libros de cartón y diciendo ¿pero esto que Mientras estábamos leyendo a la vez poesía, eh, escuchando canciones mmm, de Serrat, ¿no? era un ambiente fascinante, junto también con las personas en riesgo de exclusión social, voluntarios también de la Asociación Entre Libros. Teníamos a los colectivos... Eh, sin techo, las personas sin hogar, de calor o café, que vinieron a trabajar todos juntos. ¿no? Teníamos adolescentes, con los alumnos de hispánica, con inmigrantes, eh, eh, personas que trabajaban en, con deficiencia mental, que trabajaban también en los hospitales con niños leyéndoles. Ha sido una experiencia magnífica también, como digo, no solo de sostenibilidad y de reciclaje, cultural, sino de inclusión social. Uh -huh. Y después la última parte era que nuestros alumnos tenían, además que practicar materialmente el objeto literario, queríamos comb eh, combinarlo con lo tecnológico y eso nos sirvió mucho la experiencia que tuvimos con Media Lab y con Esteban Romero Frías del concurso de Booktubing que hicimos el año pasado, no sé si os acordáis sí, claro. eh, lo que hacíamos era invitar a que la gente hiciera un, una reseña, reseña eh, de manera audiovisual pues sobre algún libro. Y La verdad es que tuvo bastante, muy buena aceptación Exacto. y hubo un montón de, de participantes. Sí. Pues entonces nuestros estudiantes además han tenido que combinar esta parte artesanal con la parte tecnológica y han hecho de cada uno de estos 12 autores. Eh, Granadinos vinculados a una reseña audiovisual. Sí. Entonces han combinado las dos cosas. Tenemos en la página web, eh, web le podéis echar un vistazo, cartonera.ugr.es, todos los resultados y ha sido una experiencia fascinante. Eh, bueno, los que nos están escuchando ahora en directo no, no lo pueden ver, ¿no? Entonces eh, vamos a intentar explicárselo un poco, es decir, es lo que tú dices, ¿no? Cada portada individual sí, es eh, única. Eh, son libros artesanales, Ajá. es decir, es, recuperar también un poco. Pues los primeros libros Que eran obras de arte eh, Pero desde esa perspectiva actual de, de, de la artesanía Del do it yourself ¿No? De, uh -huh. de que pero claro. claro, a partir de aquí vosotros estáis explicando todo lo que es eh, el, el tema editorial o el tema de la publicación de un libro. ¿es claro, es, claro, y cómo justamente con desechos, con el desecho, con la basura, podemos crear arte, un arte no, no profesional, por supuesto, pero, pero arte en doble sentido, arte por fuera y arte por dentro. O sea, tenemos literatura en el interior, ¿no? O sea, por eso lo hemos llamado también lecturas de cartón. ...y además como hacían las cartoneras latinoamericanas... ...o sea no sé si conocéis ese fenómeno... ...tengo un minuto para explicarlo... Eh, ...después de, de la crisis económica de 2001... ...en la Argentina con el Corralito... ...un grupo de escritores decidieron... Eh, ...después de ver el movimiento de cartoneros... ...de toda la gente que se había quedado sin trabajo... ...y que empezaban a sobrevivir cogiendo cartones de las calles que vendían a 5, 10 pesos a las grandes industrias de reciclaje inglesas que están a las afueras de Buenos Aires, dijeron, bueno, ¿y si, ¿No? lo hizo Washington con curto, ¿y si cogemos a todos estos cartoneros, le hacemos una asociación y le decimos que con esos cartones vamos a hacer libros? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer libros? Tal, claro. La primera cuestión era la, los derechos de autor, sin ánimo de lucro. Bueno, pues cogieron autores muy reconocidos de la Argentina y de afuera, Ricardo Piglia, César Aira, participó Pacheco, Fernando Iwasaki, le dijeron, mira, queremos hacer libros de cartón, queremos venderlos en circuitos que, estén, que sean también mucho más periféricos, los queremos vender en kioscos, los queremos vender en el metro, y todo lo que saquemos va a ser para nuestros cartoneros para los que justamente están recogiendo cartones y van a hacer, por eso tienen esta estética naif, uh -huh. eh, portadas con, con témperas para estos libros. Entonces, estos escritores voluntariamente dieron sus textos libres de derechos de autor y se empezaron a, a asociar. La primera editorial cartonera se llama Eloisa Cartonera, un dato también interesantísimo es que todas tienen nombre de mujer, ...Sarita Cartonera, Aida Cartonera... ¿no? O ...esa es también una política muy militante... ...y sobre todo anticapitalista... ...o sea justamente es entender de nuevo el libro... ...como tú decías de una manera artesanal... ...elaborado en comunidad... ...bueno, la iniciativa tuvo tantísimo éxito... ...que hasta el día de hoy por supuesto... ...sigue desde 2002... ...lo hizo Cartonera... ...y ya incluso se publican a escritores inéditos... ...importantísimos escritores publican su primer libro... Sin, sin ISBN, pero con depósito legal, en estas. Ya hay más de 30 en todo el mundo, también en París. Eh, claro, es un fenómeno que se ha exportado y todo lo que se da pues va a, la, a propias asociaciones. Claro, en nuestro caso no teníamos en Granada cartoneros. Entonces, ¿cómo, cómo podíamos... No perder ese espíritu de inclusión social, ¿no? Que era lo que mantiene esta editoriales, sin desvirtuarlo, sin hacerlo fetichista en un punto. Pues, claro. claro, hacer el punto del retorno también. Exacto, ¿no? de del retorno. Pues era... Eh, justamente trabajar con estos estudiantes de secundaria que sí están en riesgo de exclusión social, con la asociación Intrelibro y hacer que todo lo que nosotros recaudásemos fuera destinado a ellos. Ahora me cuentas más, pero eh, en la otra ciudad donde ha nacido también ha sido parte de iniciativa de la universidad o eso, vamos a apuntarnos el tanto aquí, ¿no? Sí, bueno, la, primera vez, otra, vaya, la primera vez que se ha hecho desde una universidad, una institución pública, siempre han sido iniciativas privadas. En Santiago lo hizo una profesora, pero fuera de la universidad y no existe la primera vez. Pues enhorabuena por esa iniciativa y, y gracias por vincularlo de esta forma a la universidad también Para que el estudiantado pueda aprovechar todo eso ¿no? para, para el aprendizaje Ahora seguimos hablando, vamos a conocer el último proyecto que tenemos aquí Aunque okay. por ahí también hay otro proyecto de, de inglés que se nos ha quedado, ahora venís por aquí también eh, Daniel, Daniel Sanabria, muy buena, eh, cuéntanos un poco que, que, cómo innovas tú en psicología, cómo, cómo lo haces pues bueno, lo primero es agradeceros por, por la invitación. Yo, no conoce la iniciativa de divulgación de los proyectos de innovación. Yo creo que es una, una bonita labor, ¿no? Y bueno, estoy viendo que estoy impresionado por los. Por los proyectos, porque yo también aprendo de, de vuestros trabajos. Claro, ese es uno de los objetivos también, que, también, que, que claro, lo que se está haciendo. Y... Al final nos quedamos en nuestra parcela, ¿no? Y, Entonces, bien, se, tra escuchado. se trata también de copiarnos los uno a los otros. Por o sea, supuesto, el, aquí sí. hay, no hay copyright. Sin complejo, no, no, para nada. Copyleft. Conocimiento Copiles. abierto completamente. Y en concreto mi proyecto, bueno, surge de, de, de impresiones personales sobre el, eh, lo que los alumnos transmitían en relación a lo que a lo que aprendían en la Facultad de Psicología en general y también lo que aprendían de el gran cantidad de información que hay en las redes y en los medios de comunicación, está relacionado con lo que habéis hablado antes, ¿no? de la importancia sí. de, la, de, de Internet, la nueva de los medios, las nuevas tecnologías y eso es una gran ventaja para la sociedad y para nuestros estudiantes pero también es un gran peligro. Porque, como yo digo muchas veces, en, en, en Internet, en las redes sociales, hay mucho mucha información, pero hay que saber extraer el conocimiento. Porque una cosa es la información, una cosa son los datos, y otra cosa es el, el conocimiento. Uh -huh. Entonces, bueno, yo me di cuenta de eso, ¿no? de que cuando contaba cosas, preguntaba a los alumnos, pues de temas de ciencia, claro, que en la facultad de, de psicología, además, mi asignatura en el departamento de psicología experimental, yo enseño cómo percibimos, cómo atendemos. Y eso está relacionado con lo que es el conocimiento básico, pero también con, con aspectos aplicados ¿no? que, que los alumnos también estudian. Y bueno, me daba cuenta que había cierto tipo de comentarios, de preguntas que hacían los alumnos, que denotaban eh, que basaban su, su conocimiento en cosas que quizá eran erróneas y no estaban basadas en la evidencia científica. Eh, como profesor de, de Psicología, pues bueno, intent, eh, lo que intento es aportar un granito de arena que considero que se debería exportar a otras facultades, dentro de la Facultad de Psicología, a todas las asignaturas, yo creo que a lo otra uh -huh. Y en concreto, eh, ¿en qué consiste el, el proyecto? El proyecto consiste en contarle a los alumnos, son alumnos de segundo, de segundo curso, cómo se genera la evidencia científica. Cómo se genera desde el momento que un investigador tiene una hipótesis que puede venir dada por conocimiento previo, por serendipia, eh, porque el, intenta replicar un estudio, cómo eh, genera el diseño experimental, cómo recoge los datos, cómo analiza los datos y cómo luego se publica. O sea, el esos me, datos, el método científico. Divulga, ¿no? Lo que es un resumen de lo que es el explicarle... método científico. Y la gracia pues, es que entren en la universidad sin saberlo, ¿no? O sea, que muchas veces... Pues lo no... que te das cuenta es que a veces eh, no lo conocen. No conocen sobre todo la parte eh, humana de ese proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque los investigadores somos humanos, somos hombres y mujeres... Y nos estudiamos a nosotros con mismos. ...con nuestros secos cognitivos. Correcto. Y esos secos cognitivos, por ejemplo, eh, se sabe muy bien que nosotros siempre buscamos la información que corrobora lo que nosotros tenemos por cierto, o creamos por cierto. Uh -huh. o sea, una serie de secos que eh, son personales y también que vienen dados por el sistema. Antes, por aquí ha surgido, creo que era la, la decana de farmacia, uh -huh. que decía cómo al final muchas veces se hacen estas cosas. Incluso, hay que decirlo, los proyectos de innovación docente eh, rellenan una línea en nuestro currículum. Entonces, hay que decirlo, también hay una parte de, de, de digamos egoísta ¿no? por parte de, lo, de los profesores que, que quieren y queremos hacer el, los proyectos por una iniciativa personal y por un objetivo claro de, de fomentar y mejorar la, la, la docencia pero también tiene un retorno ¿vale? en términos de incentivo que yo creo que, que está bien porque ese incentivo es motiva. Sí. Dentro de lo que la investigación pues como investigadores tenemos el incentivo de que hay que publicar como sea porque si no publicamos no conseguimos becas cuando estamos estudiando el doctorado, no conseguimos plazas cuando queremos acceder a la universidad y no promocionamos cuando estamos ya dentro de la universidad. Uh -huh. Hay que publicar. Si no se publica, como ahora eh, no sé no conocéis el mensaje ese, pero publica o muere. Sí. Vale. Sí. No sé el, el y bueno y luego también me gusta a mí mucho los los, los los doctorandos no son los jóvenes contra el reloj, los JCRS, ah. los jóvenes contra el reloj. Uh -huh. Porque ahora es que hay, que hay que publicar. Sí. Eso los alumnos no lo saben. No saben, ellos, cuando tú las preguntas de, de primeras te cuentan, ellos creen que el sistema científico es aséptico y que lo que se publica y lo que sale en los medios de comunicación fruto de divulgar ese artículo que se ha publicado, eso es verdad. Como que todos los artículos tienen la misma validez, ¿no? Eso es, ¿vale? Y ya, si y da el publicado. paso a los medios de comunicación, entonces ya Hombre, tiene que ser verdad. Claro, claro. Si yo, y si me lo enseñan en la facultad, ya, tiene que ser eso. O sea, que, que no, ¿vale? no sospechan que algunos estudios tienen patrocinadores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y, y no, ese es a lo mejor el caso extremo de conflicto de intereses, ¿no? Pero mm. no, no hay que irse a eso, hay... En, en, en la ciencia, y eso es una de las cosas que, que los alumnos de psicología y de cualquier disciplina es científica, y yo creo que no científica, ...tienen que, que aprender y tienen que ser conscientes... ...de que en ciencia no hay verdad o mentira... ...en ciencia hay evidencia... ...hay evidencia de una cosa o de la contraria... ...pero nunca hay, esto es verdad, esto es mentira... ...y sin embargo, como alumnos de la universidad... ...y como persona y como sociedad... Eh, ...siempre pretendemos tener certeza... ...quiero saber si el huevo es malo o es bueno... ...no me digas que hay evidencia... ...de que comer huevos es bueno... ...y mañana medias que es malo... ...como ha pasado recientemente, ¿no? Claro, pero la ciencia es, es eso también... Es la decir, ciencia ...por es las evidencias que tenemos actualmente... ...la mayoría de estudios dicen que... Claro. ...pero nunca podemos afirmarlo al 100%. En psicología hay cosas... ...que los alumnos cuando entran en clase, en mi clase... ...pues vienen con esta verdad... ...y cuando salen... ...pues ya... ...se lo piensan, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el ejemplo que uno de los ejemplos que les pongo yo mucho... ...es el caso del Mindfulness... El mindfulness, tú preguntas mucho a la UNE en psicología eh, y ellos creen con, con gran certeza que el mindfulness es una herramienta que funciona para todo. Que es una buena herramienta para reducir el estrés, para mejorar la atención en niños con TDAH, para mejorar la depresión, para bla, bla, bla. bla para todo, para, para todo. todo. Y sin embargo, la evidencia científica no dice eso. A día de hoy está bastante puesto en cuestión ¿no? lo, que, lo, lo que son los beneficios de, del Mindfulness ahí es cierto que tenemos los medios de comunicación parte de culpa porque recientemente por ejemplo salía una noticia que desmentía el tema de los filtros burbujas, los algoritmos, no sabéis cómo funciona ¿no? es decir que en función de esos segos de confirmación que tenemos nosotros seleccionamos las noticias, encima el algoritmo selecciona aún más y entonces tenemos un efecto burbuja, por el cual siempre retroalimentamos aquello. Bueno, pues un estudio decía que eso no existía y el titular era, no, los filtros de burbuja no existen. Y claro, parece que es que eso ya es, eh, está desmentido. no que, como... Claro, y eh, otra de las… o sea, esa es como una primera parte de, de, de lo que es el proyecto, lo que hago con, con los alumnos en clase y luego ellos lo que tienen que hacer es… Eh, Seleccionar un artículo, que normalmente yo los preselecciono, porque si no, bueno, hay, hay un, un artículo científico, ¿no? un artículo científico uh -huh. que suele estar vinculado a temas polémicos, ¿no? digamos Y, y temas que tienen repercusión mediática. Eh, por ejemplo, el tema del de mindfulness, ¿no? El tema de las diferencias eh, a nivel cerebral y cognitivo vinculadas al género y al sexo. Uh -huh. También es un, es un tema político, polémico, ¿no? Uh -huh. Porque si te pones en Google... Eh, diferencia a nivel cerebral y cognitivo Entre hombres y mujeres Te salen un montón Y cuando salen esos estudios Tienen mucho repercusión en los medios Las mujeres son peores en el razonamiento espacial Guau, Que los anda, hombres Que hay pocos estereotipos de eso ya ves. ¿Vale? <risa> sí. eh, ese es el, el otro tipo de... Nosotros lo denominamos con neuromitos, ¿no? Uh -huh. eh, el hemisferio derecho es para tal y el izquierdo para tal. Hay gente que es más de hemisferio derecho, es más pero creativa claro, y más ya verbal. Se, sa se sabe que lo de los hemisferios no... Por ejemplo, ¿no? Se sirve Era, como metáfora, pero no mucho más. Dentro de la educación, que es una de las cosas que, que, que también me gustaría destacar aquí, ¿no? Que eh, cuando hablamos de innovación docente se trata de poner en práctica metodología para mejorar y conseguir unos resultados. Esas metodologías que no se no creo que ningún compañero de ciencia de la educación, ¿no? Pero esas metodologías también se ponen a, a, se ponen a prueba. ¿Vale? vale. Y, y hay estudios experimentales para ver si una, una, estrategia una metodología y otras que no funcionan. Eh, bueno, voy poner más ejemplos, ¿no? Entonces, ellos seleccionan un, un estudio. ¿Y ¿Qué hace ¿Los pone a, a revisar Yo por pares o.? Los pongo a que analicen el estudio de manera crítica. ¿Vale? Cómo hacen para analizar un estudio de manera crítica? El primero se lo leen y detectan eh, posibles errores que no han pasado, no han, o sea, que han sobrevivido el filtro de los revisores de ese artículo. Por ejemplo, um, te pueden encontrar estudios con muestras muy bajas. Um, tú encuentras un estudio de bueno, mismo de psicología o de otra área eh, n igual a, a 6 sujetos seis personas participando. Y eso lo generaliza... A... Claro, eso se generaliza a la población en general, ¿no? Uh -huh. eh, cuando esos estudios, pues posiblemente a nivel estadístico tienen poca potencia estadística para detectar un posible efecto que, que ahí haya, ¿no? Eh, detectar una serie de características de esos estudios para ellos generar una crítica sobre un estudio que supuestamente ya es veraz porque ha pasado un filtro y ya debería tener el filtro de calidad. Pero pues yo lo que le digo es que, bueno, que debido a esos sesgos que hay en la literatura científica, a, por ejemplo, a que se publican las cosas que salen, lo que no sale no se publica, hay un, un sesgo a lo, a lo positivo, a las malas prácticas en la ciencia, o sea, como tú quieras que te lo publiquen, porque necesitas la publicación, pues trasteas los datos para que te salga lo que tú quieras que te salga, entonces, sí. todo, todo ese tipo de estrategias, yo mm, le doy herramientas para que lo consigan detectar. Y luego, lo relacionen con otros estudios que hay en la literatura. Uh -huh. Y así, que, te, digamos, te da pie a, a hablar de esos conceptos, ¿no? Precisamente mí, de ciencia, de o sea, ética, de... Claro, la de ética, ética en, la, en la investigación, por parte de los investigadores. le hablo de todo el sistema de, de la revista, de cómo hay intereses ahí también en la revista, porque son, eh, al final son... Los, Afico, los publishers grandes, son grandes empresas, ¿no? El Sevier es una multinacional que factura millones de euros al año, de dólares, ¿no? Oye, eh, ponía, eh, antes decía, y ya lanzo un poco también, abro para que todos participéis en el momento en el que queráis, eh, ponías tú eh, de relieve una de las cosas, ¿no? Esto de que la innovación docente es una línea en el currículum de los profesores, eh, hay iniciativas para, para ponerlo en valor pero ¿creéis que se podría poner en valor de otra forma? Es decir, ¿cómo podemos ir amplificando el papel de la innovación docente en la, en la universidad que queremos ir construyendo poco a poco? ¿Cómo creéis que se podría poner en valor el trabajo que estáis haciendo pues, todos vosotros ¿no? con estos proyectos de innovación? Yo creo, por, por, por empezar a añadir y terminar, yo creo que esto que estamos haciendo hoy es algo que pone en valor el, el trabajo de innovación. ...o sea, el difundir los trabajos que hacemos como, como profesores... ...y que llegue el compartir con más profesores... ...y que llegue a los alumnos, a otros alumnos de, otro, de otras disciplinas... ...que ¿no? se extienda, ¿no?, un que poquito también... A... Que es algo que motiva, así. Venga. Sí, yo estoy de acuerdo, visibilizar también... Y es verdad que es una línea, pero una línea muy delgada en nuestro sí. currículum, <risa> yo tengo que decirlo. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí estamos realmente... Sí, que se sigue valorando otras cosas como la investigación, ¿no? la publicación, el JCR, más. muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más, lo que pasa es que yo creo que es una experiencia muy muy enriquecedora para el estudiantado aunque al principio siempre hay cierta resistencia ¿no? porque el estudiantado prefiere siempre lo conocido su temario en el momento que le sale de esa zona de confort de la competencia <risa> por lo menos en mi caso que tenían pero, pero que hacer lo agradecen. los míos están Cuando muy satisfechos cuenta, ¿no? pero han sido como ahora o sea decía yolanda ehm, Vamos a invadir de niños, ¿no? Mm. Eh, la facultad, cuando yo les dije a los míos, y lo hicimos, efectivamente, que le íbamos a invadir de cartones <ríe> para darle una segunda vida útil y que esa segunda vida útil iba a significar editar de forma artesanal y con sus manos, ¿no? Creativamente, libros, uno por uno, más de 600, me dijeron, ¿y por qué? ¿Qué <ríe> por necesidad favor, hay? Yo, a mí a mí o sea, ha sido. Este... Y... Ya, a ver, ha sido extenuante. Javi, tengo que decir que ha sí, sido un trabajazo entiendo, de morirse. Entiendo. Porque además, por supuesto, no podíamos restarle importancia al resto del temario. Era muy difícil de conciliar. No hay otras asignaturas. Claro. Hemos tenido que hacerlo fuera. Pero finalmente compensa. Si esto se visibilizara más. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos que te comentaba antes fue presentarnos a, al premio Reciclar arte de la Junta. ¿Te habéis quedado finalistas del sí. premio? Sí. Y era un premio bueno, que es un bastante conocido eh, a nivel andaluz donde se presentan artistas consagrados de todas las provincias este año se han presentado noventa y pico y bueno, yo, nosotros sabíamos que competíamos con artistas profesionales y que esto no es arte profesional pero dijimos, pero bueno, es que es, es social y estamos haciendo efectivamente una labor de reciclaje y de reutilización de residuos fundamental. Sí, que la, bueno, y que el arte también es intervención. Claro, en, en es social. otro arte mm. son artes alternativos y sorprendentemente hemos quedado finalistas y se van a exponer nuestros librillos de cartón Anda. en el Museo Arqueológico de Almería, <risa> justamente mañana se inaugura la exposición con el consejero, pues al, al lado de los tres premiados, que son unas una obras artísticas mmm, alucinantes. Uh -huh. Nada, pues no, no te quites valor, que ya hayas visto, lo tiene lo tiene Bueno, yo estoy en la, en la línea de mis compañeros. La verdad que, que hablamos de innovar y que, y que todo el mundo dice que tiene que innovar, pero es verdad que, que todavía tiene, tiene poca consideración, poca presencia y, y estamos hablando de lo que nos supone a nivel curricular, no digamos a nivel económico. O sea, realmente son proyectos que están muy poco dotados económicamente por todo el trabajo que, conllevan, que luego conllevan detrás ¿no? y por, también por toda la energía que, que se invierte. Pero creo que al final eso también forma práctica forma parte del proceso de innovación. O sea, quien quiere innovar le cuesta a lo mejor, eh, cuesta muchas veces más que hacer un científico, un, un artículo científico de tu especialidad, de tu campo. O sea, creo que también aquí pues está el, el, el lado positivo, ¿no? de, de que te metes aquí sabiendo que ni vas a tener un gran presupuesto ni vas a tener una gran valoración en el, en el currículum. ...al final lo que también quizás es más importante... ...que tengan realmente visibilidad... ...y que se conozcan los proyectos... ...creo, para mí en este momento... ...creo que eso es, eso es más importante que, que lo demás. Yo la verdad que en realidad creo que por desgracia... ...la innovación docente queda muy bien en los papeles... ...pero luego a la hora de a la práctica... ...como esto supone salir de nuestra zona de confort... ...pues normalmente los que están arriba están muy a gusto... ...y es muy difícil que al final den cabida a la gente que saca la cabeza de la fila sí. normalmente estamos acostumbrados a que fracs de la corte entonces en ese sentido un, vamos eh, es una o sea, hablamos de algo más global de un modelo de universidad de un modelo ¿no? y, y la suerte o la desgracia es que esto es un acto de voluntad sí. es decir, si esta profesión te apasiona yo no entiendo que no se pueda innovar innovar básicamente es mejorar las cosas para que a tu alumno le merezca más la pena el aprendizaje motivarlo y, motivarlo sí. y, y evidentemente en esa línea es una especie de declaración de intenciones el título del proyecto de innovación de este año que es JCR Sociedad Anónima, e Innovación Docente. La... Es decir, la única manera de llegar a ser JCR, oh, es muy complicado, la única manera es ponerle título a tu proyecto de Innovación Docente, que básicamente es Juegos, Cine y Redes Sociales para favorecer la salud y aprendizaje del alumnado. Si se acaba, ¿tú, tú lo dices por si alguien ha visto JCR, aprobado, aprobado. Ahí está, ahí está. Va por ahí, en la línea. Es decir que, y sobre todo una cosa importante, y que yo aprendí a lo largo del año. esto no es algo que, que tú puedas obligar a un compañero Tienes que contagiar, la única manera de que al final se difunda es contagiando y que al final el compañero diga: uy, eso me resulta interesante y sobre todo muchas veces gracias al alumnado, porque le hablan a otros compañeros y vienen compañeros a preguntarte, oye, ¿qué es que eso que estás haciendo que los alumnos no dejan de hablar de ellos? Así que la envidia también funciona muy bien para eso, ¿no? <risa> a ese respecto, mis alumnos, por ejemplo, disculpa, me decían, después de la experiencia… De ese trabajo en comunidad, ay pues yo si apruebo las oposiciones de instituto y soy profesora de literatura, yo en mi instituto voy a hacer también libros de cartón con mis estudiantes. Y después oh, dos profesores de otros dos centros de, de secundaria de Granada han dicho queremos hacer libros de cartón que la gente se va animando. Ya sí, que hablan de colaboración y de animación y de motivación, bueno, en, nuestro, en mi caso yo he incorporado a Ana, que como veis ya tiene su sesión docente de, para contar lo que ella hace, ya la tiene casi planificada. Hay otros docentes que todavía están un poquito verdes pensando cómo van a enfocar su docencia. Pues al, que es un cambio brusco, ¿eh? Sí. Al alumnado de cinco, de cinco años, pero se puede. Se puede al final puede. es es cuestión de buscar y de darle vueltas y de tomar iniciativas y traernosla a la Universidad de, de Granada y yo de paso ya digo que es un proyecto que está abierto a todo el que quiera eh, colaborar de hecho cuanto más participación y, y diversa eh, mucho mejor y que al final también los proyectos de innovación pues, te permiten conectar con otro tipo de públicos que a lo mejor no encajarían o no encajan dentro de tus proyectos de, de investigación. Oye, me gustaría también, eh, bueno, abrir el micro también, que cualquiera que quiera participar. Tenemos también por aquí un proyecto de, de innovación docente que tiene que ver con, con el inglés. Eh, eh, y, y no cabíamos todo en la mesa al final. Y, y quiero que también comentéis un poco de qué era este proyecto y abrir el micro también a lo, al, al estudiantado, a los alumnos que, que hay aquí, que, que también Yo, de hecho, si, si alguien tiene duda de si estas cosas merecen la pena, yo me siento súper afortunado de que estén, por ejemplo, aquí hoy Antonio y Gloria, que son dos alumnos que han tenido un protagonismo especial en, en el proyecto de este año, junto a Carmen que han digo alumna, y que ha sido una de las responsables de que este proyecto haya sido memorable junto a muchos otros compañeros que han venido es decir, que... Sí, porque una de las cosas que ha conseguido, ahora, ahora les damos paso una de las cosas que han conseguido eh, es que, que efectivamente los antiguos alumnos se han implicado también, es decir que que, que han participado, por ejemplo, en esta última batalla de juego de Evidentemente, la última hecho. batalla de los Caminantes Blancos, Caminantes Blancos pues lo recrearon alumnos de los cinco últimos proyectos, los cinco últimos años que se prestaron a colaborar y hacer de forma más especial el, lo que fue ese momento para, para ellos. En esa ocasión, la verdad que fue una oportunidad fantástica de poder reunirlos a todos. Pues vamos a conocer el proyecto que hay aquí también de, de innovación en inglés, que tenemos a Ana Jara y a Esperanza, que me han presentado el proyecto, y Ángeles, que, eres tú, eh, que nos va a presentar ese proyecto de innovación en, en inglés. ¿no? Es decir, eh, hoy estamos viendo un catálogo de áreas diferentes donde emplear la innovación docente. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho vosotros. Bueno, nuestro, la idea del proyecto surge de justo el año pasado, por esta fecha, estábamos realizando un grupo de profesores de la Universidad de Granada que estamos con, eh, implicados en, en impartir la asignatura en inglés y estábamos realizando un curso, de estábamos mañana y tarde, un curso con una profesora de Estados Unidos ...que nos enseñaba técnica ...además era todo era, era todo online... Pero era todo con materiales online... ...y nos enseñaba técnica y recursos... ...para mejorar eh, las clases en, en inglés... ...y entonces ahí coincidimos... Eh, en ...personas que no nos conocíamos de nada... ...que éramos profesores... ...y surgió entre nosotros ya esa inquietud... ...de que había mucho trabajo... ...y que, y que teníamos mucho que hacer... ...entonces dijimos, pues la manera de seguir trabajando... ...y estar juntos es... ...vamos a pedir un proyecto... Todo esto surge también y queremos, siempre estamos muy agradecidos con Carmen Caballero, que es la, la responsable de la Universidad de Granada del programa de internacionalización, que fue quien eh, realizó eh, la encargada de, de organizar ese curso. Entonces, eh, en nuestro proyecto pues hay, somos todas, casi todas mujeres, menos un hombre, decía hay, hay diversidad. Y, eh, no siempre tiene que haber paridad a ver tampoco y, poco? Claro, claro. y eh, de distintas áreas de conocimiento eso es lo más importante pues desde filosofía del derecho matemáticas eh, pedagogía sociología eh, management economía aplicada teoría económica de, de distintas de distintas áreas pero todos con, eh, el con la común de la enseñanza en y, con, la, y con, ganas de, eh, con ganas de trabajar en esa línea porque detectábamos que el problema es que los estudiantes, porque nosotros nos centramos en fomentar eh, eh, el uso del inglés, pero sobre todo que los estudiantes locales, es decir, los que están en España eh, estudiando, eh, fomentar en ellos. Ese uso del inglés, pero sobre todo fomentar que pierdan las barreras al inglés. Porque claro, la persona que para que el inglés es una barrera probablemente mmm, no vaya de Erasmus. Entonces está centrado dentro del programa de internacionalización de, de la UGR en los locales. Porque los que vienen de fuera ya se están moviendo. Los que tienen claro que se van de Erasmus se están moviendo. Entonces, todo, sobre todo para que pierdan esa, ese miedo que tienen eh, los estudiantes, porque aunque nos creemos que... ...estamos en el conocer, damos clases en los últimos cursos y dirigimos TFG... ...y no tienen ni, un, ni el B1, están en cuarto y están sacándose el B1... ...es decir que es algo que es inconcebible, que se tienen que poner las pilas... ...entonces eh, estamos, esa es la idea, la idea era esa sobre todo... Y ...entonces hemos diseñado una serie de actividades, eh, tenemos este año y el que viene hemos diseñado muchas actividades eh, sobre todo utilizando las la nuevas tecnologías lo que, porque tenemos muy claro que son los estudiantes los que año a año nos ayudan a innovarnos, o te ponen las pilas y utilizas los canales que ellos utilizan o te quedas fuera porque porque no te entiendes, no conectas con ellos, tú tienes que usar las mismas vías que usan ellos y tenemos que ir año a año nos tenemos que ir reciclando y tenemos que, que estar, usar el lenguaje que ellos utilizan ¿y cómo lo haces? Pues, por ejemplo, eh, actividades que hemos hecho ya este año, pues ya hemos realizado eh, talleres en el aula de informática, pues en inglés. Pues, por ejemplo, eh, cada uno en, su, en la asignatura que imparte, pues yo una asignatura que es economía del gasto público, pues unos, un trabajo que es entrar en base de datos, por ejemplo, en Neurostat, por supuesto está todo en inglés, y tienen que hacer todo el tratamiento de datos, todo, y luego eh, las preguntas que tienen que responder, todo en inglés, pero ya están utilizando... Están utilizando un software, están en el aula de informática, eso les encanta el a ellos. más técnico, ¿no? sí, el, el ve, vocabulario especial Exactamente, se van familiarizando con el lenguaje técnico en inglés, que porque además si quieren luego utilizar cualquier base de datos internacional va eh, a estar en inglés. Es que eso es lo que hay, no hay, no hay, no hay otra cosa. También hemos hecho, por ejemplo, dos veces y, y el resultado ha sido muy bueno, un experimento, el Apple Market, que eso les ha encantado. Luego los resultados de la encuesta mmm, les ha gustado mucho porque es eh, eh, hacer un experimento en clase, antes de ver la materia teórica, vemos cómo funcionarían ellos, mmm, les damos unas instrucciones, todos... Eh, todo esto detrás va muchísimo trabajo porque tenemos que preparar toda la documentación, todo el vocabulario, todo en inglés, nosotros para que ellos lo utilicen. ...y entonces la sesión de dos horas consistía... ...en que le dábamos instrucciones... ...le dábamos, eh, le dábamos información sobre costes y precios... ...y tenían que funcionar unos como demandantes... ...otros como oferentes... ...y ver cómo eh, lo que es la competencia perfecta... ...cómo funciona... ...cómo entre todos llegaban al precio de equilibrio... ...pero todos tenían que hacerlo en inglés... ...nosotros ya le habíamos dado previamente... ...el lenguaje que iban a necesitar, el vocabulario... ...y ellos en inglés... ...y luego veíamos cómo eso los datos en la realidad, cómo estaban de acuerdo con el modelo teórico que le, que le explicamos. Y entonces eh, los resultados son muy buenos, le, la encuesta de satisfacción ha sido muy, muy alta y sobre todo animándoles a eso, a perder el miedo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo acogió el estudiantado este, este proyecto? Pues, por ejemplo, en algunas de las preguntas que le poníamos, muchos se daban cuenta de que eran conscientes que tenían un nivel demasiado bajo de inglés y que tenían... Que, te, ...que es como algo más que tienen que hacer... ...el ponerse las pilas en inglés... ...porque luego eso va a fomentar sus posibilidades... ...de tener éxito en el mercado laboral... ...entonces que es algo transversal... ...que ellos tienen que, que ir... ...pues desde primero, aunque no haya asignaturas... ...en la mayoría de los planes de estudio no hay asignaturas de inglés... ...pero que ellos por su cuenta tienen que ir preparando... ...también tenemos... Eh, ...con uso de las tecnologías, porque a ellos les gusta mucho... ...que eso las vamos a poner en práctica el año que viene... ...el uso de kahoot, eh, ...flipper, classroom. ...también Esperanza, de hecho, eh, que ahí yo voy a asistir desde luego como alumna... ...les va a enseñar cómo hacer eh, vídeos para de su currículum... ...es decir, utilizar los canales eh, que ellos usan... ...ellos son los que van provocando... Sí, ...ellos van provocando en nosotros esa, esa, esa innovación continua. Genial, muchas gracias Ángeles por, por exponernos rápidamente este, este vuestro caso y enhorabuena también porque yo creo que, que esa acogida se nota como tú dices luego en, en el estudiantado sí, pues gracias a vosotros por esta, por esta oportunidad estamos hablando del gracias Ángel estamos hablando del estudiantado vamos a darle voz a uno de los alumnos que ha dicho antes Hola, Isaac, bueno. y cuéntanos cómo era tener en clase a, a Isaac después hombre al principio mmm, mi <ríe> Mi hermano lo tuvo en el máster, entonces un mmm, poco lo tenía Lo tenía fichado ¿no? Sí, hombre, pero sobre todo lo tuve más, mmm, lo fiché del todo cuando me mandó un mensaje en noviembre y empezábamos las clases en febrero y dije, este loco, ¿qué hace? <risa> <risa> si no, no lo he visto todavía ni la cara, no sé ni quién es y ya me está diciendo que haga algo. Entonces, pues al principio es un poco de incertidumbre, pero te informa porque eso hace de que digas, bueno, pero ¿este quién es? ¿No? Entonces hablé con mi hermano, le, me documenté de quién es Isaac Pérez López. López, ¿no? Sí, <ríe> qué muy listo, ¿no? O sea, entonces, lo que iba es creando ya el misterio desde ya, el principio. Claro, sí, la curiosidad, ¿no? Claro. Y, claro. Entonces, pues ya te hace y decir, bueno, pues, puede ser interesante, pues estar guay. Pues vamos a verlo, a ver qué tal. Y claro, al principio con muchísima incertidumbre, pero ya desde un inicio con ganas y, y a ver qué proponía, porque. Claro está, ya me había descubierto con mi hermano de que igual que los demás no iba a ser. Y, y mejor, ¿no? Que no lo sea, quiero decir. Yo personalmente sí, porque eh, dada la trama que hemos tenido dentro de, de la asignatura... Participado, yo participado en los de tronos este último sí, año? Uh -huh. hemos sido, digamos, habitantes de Poniente Ajá. y yo he tenido el lugar y el privilegio de ocupar el, el sillón, ¿no? El trono. El trono de hierro, ¿no? Y cuando eso, pues, tuve un poquito más de responsabilidad y de compromiso con la asignatura y con lo que sería el proyecto de, de Juego de Tronos, ¿no? Uh -huh. mm, al principio, pues, un poco de incertidumbre y, digamos, si estaba preparado si era consciente de lo que iba a simbolizar o lo que... si iba a estar a la altura de lo que Isa estaba pretendiendo con todo esto, Las expectativas ¿no? eran altas, ¿no? Por claro, sí muy alta, mientras más días pasaban y más cosas te enseñan y entras después en su despacho y dices, Dios <ríe> y estas cosas hacen y bueno, total <ríe> que claro, entonces cuando eso pues tienes que decidir muchas cosas como por ejemplo mmm, cómo llevar tu grupo Primero, primordialmente, porque nos dividió. Porque organizabais en casa, ¿no? Claro. Y cada grupo, pues, tiene su, su identificación. Primero hicimos nuestro escudito, nuestra lema, ta, ta, ta, ta, ta. Uh -huh. y ¿Cuál, sobre... ¿Cuál era? ¿Cuál era el vuestro? Ya el que... mío era Safira, ahí, el bonito. El... Señal la camiseta le <ríe> Y el mío era la casa Safira, porque yo me leí una saga de Eragon, que era, y Safira era el dragón de él. Y le gustó la peña y digo, bueno, pues adelante. Uh -huh. y, el, y el lema era no conocemos la muerte. De manera de que el símbolo nuestro era un fénix, ¿no? Pues que le diese el juguillo, ¿no? De ten cuidado con nosotros. Sí. <ríe> y total, cuando eso pues también teníamos que decidir un líder que con, se, se estuviese cuerve, cuerveando, ¿no? <ríe> cuerveando, para el que no conozca juego de Tronos, claro. el, el, de, el medio de, de comunicación principal. juego de Tronos, claro. ¿no? Pues de ahí los cuervos, ¿no? claro sea, el, el whatsapp del momento. Claro, Al ser yo el líder también de mi casa, pues todo lo que hablábamos, todas las ideas, conclusiones y temas que, que discutíamos Lo tenía que reflexionar y, y ponérselo en la mesa y, y aparte además, pues como era el rey, pues tenía que no solo de mi casa Sino el tema de todo, todo, poniente, de todo ¿no? poniente, de todas las casas, de que después todas quieren matarme y, de, y demás, ¿no? Entonces to había to que, en el, el trono, que experimentar claro. muchísimas, muchísimas sensaciones sobre todo a nivel individual de administrar tu grupo y después de que estás en la mira de todo el mundo no solamente de tu profesor que a, a raíz de que vaya a proponer algo te va a coger a ti primero y te va a decir oye tú, ponte ahí en medio y salta ¿sabes? Entonces a mí esa parte pues, me ha gustado y lo he, lo he, me he visto muy, muy recompensado en ese aspecto, ¿no? Pero lo, lo que es más difícil sobre todo es cuando estás con tu grupo y con el resto. Porque lo que hagas con tu grupo repercuta al resto, te miran de una forma, te miran de otra, tienes que saber administrar eso. Hay gente que lo hace mejor, lo hace peor y que te pone en un sitio o en otro una y no vez, tiene pero, nada. Una de las cosas que creo que, que es fundamental y, y por qué utilizas esta, esta serie... Es porque creo que se caracteriza por todo aquello en torno a lo cual se configura la vida de cualquiera de nosotros. Pues su personaje permanentemente, si somos capaces de ver más allá de lo evidente, de la sangre y de esta serie de cosas, sí, sí. los personajes permanentemente tienen que estar tomando decisiones y tienen que estar adaptándose a situaciones cambiantes y a de alguna manera afrontar las consecuencias y emociones que se derivan de ellas. Frustración, alegría, envidia, traición y que mejor contexto de aprendizaje que uno que se, que se desenvuelva en torno a ella. Entonces, básicamente es lo, lo que tuvieron que vivir y a partir de ahí eh, convertir eso en aprendizaje. Uh -huh. Pero fíjate que, que él no ha hablado en ningún momento prácticamente de, de nada de los contenidos de la asignatura. O sea que aquí luego hay al final es lo que se aprende además no, de, ese, de la asignatura. Sí, el ¿no? currículum encubierto. Exacto. Venga, sí. cuéntanos por aquí. Soy Gloria, a, a Luna de Isaac también. Y ya que saca el tema de los contenidos, ¿Sí? pues a mí me gustaría destacar que esta es una asignatura, la única, me atrevo a decir, que me ha hecho reflexionar fuera de la asignatura, fuera de la facultad constantemente las 24 horas del día sobre si las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida están bien. Entonces, pues es una asignatura que son palabras mayores, pero me ha ayudado a ser mejor persona. Toma, ¿eh? Toma Entonces, crítica. Entonces, pues yo creo que eso vale mucho más que, por supuesto, todos los contenidos que, que ha conllevado. Entonces, pues la innovación docente y la gamificación tiene que tener objetivos mucho más grandes que luego los objetivos que vienen escritos en las programaciones. Uh -huh. Y también relacionándolo con lo que ha dicho Antonio Que desde noviembre ya teníamos noticias de esa Pues ya estaba creando expectativas Y constantemente ha claro. creado expectativas Y cumpliéndolas por supuesto De cada clase, eh, cada sesión, cada semana Era diferente Tú no sabías lo que iba a pasar en esa clase Y yo creo que eso es un punto muy importante A la hora de proponerle cosas a tu alumno No se puede seguir una estructura Los alumnos no pueden saber ...que los lunes se hace esto y los jueves esto, no... ...pero es que incluso dentro de una clase... ...no puede haber una misma estructura... ...porque se hace monótono y... ...rápidamente desconectan... ...entonces pues me gustaría también... ...enlazar esto un poco... ...con lo de que la innovación docente... ...tiene que dejar de serlo... ...en mi opinión no... ...en mi opinión tenemos que estar constantemente renovándonos... ...y constantemente pues... ...haciendo cosas nuevas... ...porque es lo que nos llama la atención... Eh, ...si Isaías hiciera o de tronos todos los años... ...con la misma estructura no llamaría la atención, no habría salido los medios de comunicación y, por supuesto, nosotros no habríamos estado tan implicados. Uh -huh. Entonces, pues, en mi opinión, hay que renovarse constantemente. Fijaos qué interesante, o sea, que estamos hablando de romper la, la estructura, eh, algo que precisamente va en contra casi de, de todo lo que nos han enseñado a nosotros como, como docentes. Y Lo bonito es la impronta que dejan los alumnos, el ejemplo que tenemos también es Carmen, que Carmen vivió, yo la tuve alumna hace cinco años uh -huh. y todavía sigue colaborando según ella, eh, para seguir aprendiendo, pero sobre todo para hacer muchísimo más enriquecedor los proyectos para los alumnos, que, en este caso que he tenido eh, durante este curso. Y la verdad es que eso le da muchísimo valor y que de alguna manera eh, le hace dar sentido a tanto tiempo, tanta implicación, tanta hora y tanta ilusión puesta, porque ver que a ellos les merece la pena y les va enriqueciendo también personalmente. Uh -huh. Oye, Carpe, por alusiones. Ay, sí. <risa> que eso que mucha gente, lo que ha dicho Isa, no llega a entender, pero a ti te dan crédito, pero tú ganas nota en algo, te repercute de alguna manera y es como, no, no, va mucho más allá, ¿no? Yo como alumna viví muchas cosas muy enriquecedoras y gente colaboró en ese proyecto para que fuera mejor y... Es un placer poder haber compartido con ellos todo este proyecto y además que es que yo he aprendido muchísimo. Y es lo que decía Gloria, no hemos aprendido apuntes, no hemos aprendido cosas teóricas, no, no hemos aprendido para la vida. El hecho de cuestionarte tus cosas, tomar decisiones, gestionar mucho sentimiento, además que el juego de trono ha dado mucho pie a ello, mucha reflexión y al final dice, es que es lo que me, me renta. Yo en la carrera me quedo con su asignatura y que me ha hecho mejor persona y plantearme muchas cosas que por desgracia la universidad no da pie a ello, ¿no? Las asignaturas son cajones muy estancos y no dan lugar a cosas personales y realmente formarnos para la vida, ¿no? no y la, tener la una oportunidad así La universidad genial. es también un espacio para eso, ¿no? Para son formar personas, ¿no? Son muy humildes, pero es que tenías que ver, eh, su proyecto final era un proyecto de innovación a desarrollar en secundaria para el día de mañana si fueran profesores. Ajá. Algunos proyectos en segundo de carrera están a la altura de los que se van a defender estos días eh, como trabajo final de grado. Es decir, que el aprendizaje no solamente, bueno, el que se va la vida es fantástico, pero incluso la idea y cómo la expresan en esos proyectos, en esas planificaciones, que es la finalidad de la asignatura, sí. es brutal, en tan poco tiempo. Al final son solamente cuatro meses, pero realmente eh, dan, dan muestras de lo que supone estar motivado y, y, y estar receptivo al aprendizaje. Como decíamos anteriormente, es un acto voluntario. Hay una frase muy bonita por ahí que dice que aprender, al igual que el verbo amar, no se puede conjugar en, en imperativo. Por eso hay que contagiar, hay que seducir, hay que hacerles ver el placer de aprender. Y a raíz de ahí es cuando el alumno realmente se compromete con la experiencia de aprendizaje que tú le estarás planteando. Desde luego es eh, eh, increíble hasta dónde se puede llegar. Dime, Yolanda. Javi, yo te quería, te quería pedir si puedes invitar a, a Sara sí, el, a que cuente. El, el micro está abierto. Sobre todo porque quiera. ella ha tenido la primera experiencia ya con los niños y para que cuente cómo y con las niñas cómo fue, cómo fue y por qué... Al final fue la que planteó el laboratorio una universidad para, para niños y niñas. A ver, Sara, Sara que también participó en, en Facultad Cero, ¿no? en, en, en, la, en la UGR para niños y niñas. ¿Qué tal? Pues, muchas buena, gracias por, por la invitación, Yolanda. La verdad es que yo estoy encantada. Yo le quiero agradecer a ella que nos dé la oportunidad también al, al personal de, de Administración y Servicios porque los planes de innovación docente van dirigidos... A profesorado uh -huh. pero bueno ahí ya veis que lo, lo comparte y no tiene ningún problema en, en que participemos todas las personas que estamos implicadas. La idea de la universi de acercar la universidad a los niños y los niños a la universidad, pues fue porque en una ocasión uno de mis hijos me dijo, eh, le preguntaron en clase que en qué trabajaba su madre, y yo dije, y el niño pues, pues dijo, pues la universidad. Ya está. Y ya está. Uh -huh. Y eso y entonces yo me empecé a reflexionar y dije, bueno, ¿por qué eh, en el colegio eh, conocen la Alhambra, conocen el Parque de la Ciencia y muchos recursos que hay en Granada? Digo, pero porque no conocen la universidad, no saben nada. Entonces dije yo, esto vamos a intentar cambiarlo de alguna manera. Y entonces me preparé una charla con, mi, con mis transparencias, hicimos disfraces y fui a explicarles lo que era la universidad. Les dije dónde estaba ubicada, en los campus, Ceuta, Melilla, eh, que teníamos una jefa que era una, nuestra rectora, eh, titulaciones, eh, y los disfrazaba. Y entonces, pues salía, ¿quién quiere salir? Pues, un niño salía voluntario, lo disfrazaba de, pues no sé, le daba un pincel, una bata blanca, una paleta de colores. A ver, ¿qué, qué está haciendo esta persona? ¿Qué puede hacer? Pues, pues bellas artes, pues pintura, pues, y, y eso con varias con varias profesiones, sí. y pues se lo pasaron súper bien, y le encantó, y, y de hecho pues me dijo una profesora, me, me gustaría que lo hicieran más veces, pero claro, yo eso fue con mi, con mi hora, yo me pedí hora en el trabajo y me fui a esa charla, y cuando salió la oportunidad de, de Facultad Cero, pues dije, oye, pues ¿por qué no? Porque eh, yo pensé, en la Universidad de Granada existe el aula de mayores, ¿Por qué no puede haber algo Él que de sea menores, de menores? Claro. O de niño o, o de niña o de infancia, o llamémosle como queramos. Y, y fue un, un momento de, de experimentar también para mí, de vez que acogida podía tener esa idea. Y bueno, pues allí se sumó Yolanda con su clase y empezamos a, a, a generar cosas. Y, y de hecho, pues, la, yo estoy contenta porque la piedra sigue rodando. No sé a dónde, a dónde llegará, pero sigue y se va haciendo más grande y mm, a mí me gustaría que hubiera un, una referencia dentro de la universidad para que nosotros pudiéramos trabajar con, con la comunidad edu educativa y darnos a conocer y poner en valor la universidad porque tiene mucha importancia en nuestro contexto y mueve, es ¿eh? un motor fundamental de, de nuestra de nuestra provincia y es un, un proyecto que, que, que ahora lo vamos a, a poner en marcha aquí en, la, en Humanidades pero que, que quiere, yo entiendo que debería de involucrarse toda la universidad en su conjunto y todos podemos formar parte de este proyecto y además mm, espero que esto siga evolucionando, eh, no sé, a dónde llegará. Genial Sara, muchas gracias. Vamos a pasar el micro, que había una persona también que quería participar, pero es interesante como eso, ¿no? como la innovación es también, no solo romper estructuras sino barreras, ¿no? es decir, sí. que la universidad sea algo permeable con la sociedad, con el entorno donde vive. Eh, buenos días, soy Belén profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte, ...anteriormente yo he dirigido o he coordinado dos proyectos... ...de innovación docente, metodología activa... ...para la mejora de la iniciación al deporte, Mami Deporte... ...pero está muy en relación a los proyectos que estoy hablando... ...porque lo que se trataba era de visualizar... ...para que los niños, desde los tres años con sus padres... ...supiesen qué se hace en la universidad... ...y sobre todo que sean conscientes de la práctica deportiva... ...de la influencia que tienen los padres... ...sobre todo las madres en edades tempranas... ...y este proyecto se ha llevado a cabo durante cuatro años... De hecho, se ha extendido a otras localidades como Las Gavias, donde se ha llevado a cabo este año, e incluso alumnos con sus trabajos de fin de grado han creado spin-offs que van a defender y que están ya llevándose a cabo como Family Fit o incluso proyectos de iniciación deportiva en ayuntamientos como Priego de Córdoba. O sea, que, que luego estos proyectos tienen una transferencia ¿no? hacia, hacia, el, hacia el mundo Qué interesante. Incluso además hay otra, otra entidad, es que el Club Hockey Sierra Nevada, que promueve una liga que se llama Mami Hockey, y la idea es que jueguen las madres y también los padres, pero muchas veces las madres porque se pierde en el momento que la madre pasa al rol de madre. Sí. Hay unos años que el padre continúa con su rol deportivo, pero la madre se queda en un tercer, cuarto grado, uh -huh. donde su rol deportivo no aparece ni por asomo. Ajá. Bueno, muchas gracias Belén por, por compartir qué? con nosotros ese, ese proyecto. ¿Tenemos alguna intervención? Sí. sí, yo soy Juan Caballero, alumno de la Facultad del Deporte. Eh, me ha encantado escucharos a todos Principalmente, voy a de toda la mesa Voy a de toda la mesa de los que están y de los que se han ido Porque Porque se nota que amáis lo que hacéis Y eso ya hace que me descubra ante vuestro trabajo Pero me preocupa una cosa Y es que está, creo que se ha desordenado la educación Lo creo sinceramente Os explico por qué eh, Bueno, yo estoy desordenado Estoy cursando con mi hija En, en, la, en el mismo curso con ella Hemos vivido Juego de Trono juntos y hemos la asignatura Ya empiezo por estar desordenado yo Pero pero va a ser el nuevo orden, o sea que... Un ¿eh? desorden ahí. Pero, por ejemplo... Uh, um... ...cuando yo era niño para irme al campamento tenía que recoger cartones... ...no me pasaba nada, recogía cartones y con eso pagaba el campamento... ...o sea que me ha recordado que se recogían los cartones en la calle... Hoy para buscar cartones pues casi que da asco cogerlos... de gente rara ¿no? Entonces bueno pues tengo 47 años, tampoco estamos tan lejanos... Eh, ...he tenido la suerte de tener grandes profesores... ...y por ejemplo en el colegio de mi mujer hacen los niños de infantil... ...hacen esos libros, <risa> Lo he cogido por, por verlo ...y me encanta, son proyectos, allí tienen la suerte de tener... ...se acaba de jubilar hace un par de años una educadora excepcional y trabaja con el método Freiner y utilizan todo lo que tienen a sus manos o sea que si tienen interés te la presento porque la mujer es especial y, y hacen esos libros en infantil los padres van a visitar infantil para decirle cuáles son sus trabajos para que tengan un reconocimiento pero también me encantaría ver los niños la verdad es que me encantaría verlos andando por aquí porque es la inmersión Hablaba Ana creo que era del inglés, cómo se aprende el inglés. Creo que se hacen buenas cosas. Yo soy muy malo en inglés, ¿vale? Me da miedo muchísimo. Pero, por ejemplo, mi hija empezó en un instituto, Generalife, línea de, de francés desde de, de, de infantil y se fue a Francia con 14 años sola, no tenía ni edad para volar, tuvimos que meterla con un pasajero, y hablaba pre francés perfectamente, o sea, creo que es la inmersión en donde tenemos que trabajar, creo que las manos es lo que hay que utilizar, quizás haya que retirar las tecnologías previas en la educación infantil, en primaria, que ya están los ordenadores invadiendo las tablets, creo que hay que enseñárselas, pero que hay que retirarlas para que esos libros de cartón se hagan en esa edad en todos los colegios, no en secundaria Creo que hay que, hay, hay que sensibilizar de que lo que ocurre en la, en la facultad es ciencia, es trabajo, es estudio, y no una gente que entra a un edificio, claro que creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerse valer y las normas APA, hacerle una asignatura, y el conocimiento científico hacerle una asignatura, y no que pasen los alumnos dando cabezazos hasta cada vez que hacemos un trabajo a ver dónde le eche, están las normas APA y se esconden. Y cuando salimos a ver si podemos hacer algo científico sin tirar de algún profesor y agotarlo. O sea, que creo que hay que ordenar. Que el trabajo está en coger a los rectores, a la rectora en este caso, y sentarla y decirle alguna asignatura, hay que sacrificarla, y algunos datos hay que meterlo, ¿Sí o sí? Y será en primero, <risa> no será en cuarto cuando te vaya. En la asignatura, por ejemplo, de, de farmacia, me, me ha, ha escuch, he escuchado decir que han dado una charla para presentar los TFG. Nosotros en Juego de Tronos hemos presentado unidades didáctica en un formato TFG teníamos un tribunal, teníamos un micro y que era colaborativo, no era una persona sola pero ya lo hemos vivido, ya tienes los nervios, tienes tu tiempo y tienes tus jurados, o sea que se puede ir haciendo en una carrera de cuatro años tremendamente eh, implicado en trabajos, pues porque no se presentan así y cuando llegan no a una charla, sino que tienes veintitantos ensayos de un TCG con respecto a esa. A esa pues creo que tiene una genialidad innata, ¿vale? No no creo que cualquiera sirve, de hecho, pues aquí tengo un compañero de clase que son los contrarios, Yo le llamo Don Quijote ¿no? y Sancho Panza porque él es realista totalmente y me encanta cómo vive la asignatura porque la vive como un gato ahí arañando, pero al final, al final entra y la hace. Él tiene una genialidad de convencer, de vivir con pasión lo que hace y, y de creérselo se hace el líder con los alumnos y, y le funciona bien, tiene esa, esa capacidad. Y, naturalmente, seguramente que se quedan cosas en el tintero por dar de, de los contenidos. Pero deja las vías abiertas de que se hablan, de que se estudien, y creo que es la fórmula de, de seguir creciendo. Yo hago la carrera por placer y el conocimiento científico lo he echado en falta cuando he investigado. Y, y, desde luego, lo que tiene que tener un docente es lo que vosotros tenéis en la mesa, que es pasión por lo que hacéis. Y viva la inmersión que es de lo que se trata y la capacidad de, de aprender. Diviana. Muchas gracias. Yo es que estaba pensando, te escuchaba y decía, claro, es que en realidad lo que tú también estás poniendo en valor y lo que veo que tenemos todos los que estamos aquí en común, es, es no solo pasión, es también creatividad. Y de repente parece que nuestra universidad ha cargado las tintas solo en la creatividad en lo laboral, en el emprendimiento y en el autoemprendimiento. Cuando también tiene que arrojar armas, no lo que decía un poco lo que está haciendo continuamente Isaac, según nos cuenta es ser también creativo en el título, en el grado, dentro de la universidad. No solo fuera, dotar también a los alumnos para fomentar esa creatividad que, que, que es muy difícil de computar y de cuantificar. O sea, cómo se potencia, cómo mm, fomentamos, me pregunto, ¿no? Aquí tenemos a un psicólogo, todo el componente creativo cuando estamos en una eh, sociedad adormecida, como diría Luis García Montero, de animales dormidos y donde justamente la creatividad solo se pone para crear una empresa <risa> no y en fin, me pregunto no me has hecho eh, ver, por ahí quiere participar alguien yo creo que bueno yo me llamo Alfonso y yo creo que una de las posibilidades que nos ha regalado Isa es la de equivocarnos no hay que entregar un trabajo un día a una fecha que hay que hacerlo pero el trabajo tiene la posibilidad de volver a revisarse tantas veces como tú quieras. Yo creo que la mejor manera de, de aprender es equivocarse. Y cuando te equivocas muchas veces y tienes la posibilidad de tener a un profesor todos los días, a la hora que quieras, para volver a corregir tu trabajo, para volver a ver lo que tú has hecho, es cuando tú aprendes. Yo creo que lo mejor que, que tiene Isaac y lo que más me ha gustado a mí, es que he visto un profesor completamente distinto aparte de por su creatividad por su dedicación es que él ha trabajado más que nosotros y lo demás que vemos en la facultad es pues ese profesor serio que manda, que manda, que manda y que no te proporciona más que los 500 trabajos que te ha mandado aquí hemos tenido la, la posibilidad de oye que te he mandado un trabajo pero que me tienes para volver a verlo las veces que tú quieras. ...y yo creo que esa es una de las mejores formas pa para aprender... ...el que te deje equivocarte. Yo también quiero que me dé clase Isaac, ¿eh? <risa> Vamos a ir todos con ese convencimiento... de, de, de sacar los colores. Yo soy de la frase de equivocate equivocate mejor... ...al final también de, la, de en la equivocación hay aprendizaje... Y, y de muchas equivocaciones, pues equivocaciones mejores. Eso es de Beckett en realidad, ¿no? Fracasa, fracasa otra vez para fracasar mejor. Exacto. Oye, os planteo una última pregunta para no quitaros mucho tiempo que nos estamos alargando, pero eh, si alguien que quisiera iniciar, alguien de los que nos está escuchando, quisiera iniciar un proyecto de, de innovación docente, vosotras vosotros que ya habéis pasado por esa experiencia, ¿qué consejo le, le daríais? Alguien que dice, jo, quiero hacer algo tan chulo Como lo que, como lo que está haciendo Isaac O Yolanda o Ana o, pues, ¿Cómo lo hago? Hace hace unos años me hicieron una pregunta parecida A la hora de qué hacer para animarse a gamificar Y yo dije una frase Que, que mantendría ahora mismo Y que igual de primera llama la atención Y luego si queréis la explico Y es, eh, si estás si decidido a lanzarte a la piscina Primero dúchate ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy dispuesto a diseñar un proyecto de gamificación Y arriesgarme a hacerlo previamente, igual que cuando vamos a las piscinas municipales, muy de monitor de, de, de piscina, hay que pasar por la ducha, ¿vale?, para adecuar tu cuerpo para bañarte, pues aquí yo recomendaría a la gente que jugara mucho juegos de mesa porque es fundamental para aprender muchas mecánicas que luego puedes utilizar a la hora de diseñar tus proyectos si es posible jugar mucho con tus alumnos porque esa manera te ayudará a conocerlos y a, a establecer vínculos, que me parece un pilar fundamental en la educación y que le hará comprometerse con, su, con tu proyecto y, por otro lado, evidentemente, eh, ver eh, mucho cine y muchas series de televisión, si son buenas, mejor, porque, sobre todo, lo que nos permitirá es aumentar nuestra creatividad y adaptar diferentes narrativas, que es un elemento fundamental en gamificación, y nos será muchísimo más sencillo. A ver, ¿qué más, Daniel? Bueno, yo creo que la, la innovación es parte de nuestro trabajo. Nos pagan para innovar y no tener los folios amarillos, ¿no? Nosotros hemos sido estudiantes y yo creo que lo criticábamos de estudiantes. Eh, el profesor que ha llegado con su folio, yo creo que tengo todavía compañeros que usan libros que yo usaba en la carrera. Y claro, cuando los, tus alumnos te cuentan eso, puedes decir, bueno... Ahí aquí, no, hay mucha aquí, innovación, hay no Aquí hay poca, in, poca innovación. entonces Yo creo que es parte fundamental de, de nuestro trabajo. Yo creo que hay que innovar todos los años, ¿no? Dentro de cada uno, dentro de, su, de sus preferencias... ...y para mí una cosa fundamental... ...enganchando con lo que han dicho los alumnos... ...y un poco con la idea de, de mi pequeño grano de arena... ¿no? ...con este proyecto... ...es generar un sentido crítico en el alumno... ...o sea que no sea un mero receptor de información... ...sino que ponga en duda y en cuestión... ...todo lo que nosotros estamos aportando... ...porque a veces nos confundimos... ...igual que vosotros habéis dicho... ...que se aprende de los errores... Nosotros también aprendemos de nuestros errores. Y información que nosotros creamos válida hoy, eh, pues puede ser que mañana no lo sea. Yo se lo digo a mis alumnos eh, el primer día, y eso lo, les choca mucho. Que lo que yo aquí os digo, puede que mañana no sea verdad. Y, ah, entonces es que nos creemos. Digo, es que no tenemos que creer nada. Yo doy una parte, del, pa, parte de la incredulidad. Y ya... Claro, es que yo creo que el ser escéptico y el tener ese sentido crítico es algo que yo la verdad es que lo he hecho en falta, ¿no? los alumnos cuando empiezan la, las clases. Ellos son, eh, pues eso, no sé si es por lo que habláis, de, han dicho lo, los estudiantes de, de ciencia de actividad física, ¿no? que mucha práctica docente se basa en aportar conocimiento y mucho trabajo y poco sentido crítico y poner en cuestión cosas que, que les damos. ¿no? Yo creo innovar siempre como parte fundamental de, de nuestro trabajo, ¿no? Sobre eso, si me deja un, un apunte rápido, es que siempre me recuerda a un fragmento delicioso de la película El Indomable Hunting, eh, donde están Robin Williams y más Damon en, el, eh, bueno, en un parque, y le, y le comenta a Robin Williams, dice, «Seguramente, si te pregunto por el amor, me recitarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable ni la has mirado a los ojos y te has visto reflejado en ellos». Muchas veces hablamos de lo que es innovar, pero leyendo un papel, pero evidentemente la mejor manera para que nuestro alumno el día de mañana siga innovando es que vea en primera persona a la innovación. Enamorarte. Enamorarte. Evidentemente. Va por ahí. A ver, ¿quién? Yolanda. Bueno, yo creo que mirar, mirar, tener capacidad de cambiar, de que, de que todo lo cómodo es muy fácil. Yo este año, por ejemplo, empecé una asignatura... Eh, con un grupo de alumnado que no era el de Historia del Arte y, y eso me ha hecho también ser más creativa porque creo que hay que saber también ver qué público tienes delante y que cada grupo de alumnado es, eh, es diferente cada año aunque sean del mismo grado y creo que al final también el ir cambiando el, ir cambiando el juego hace también hacer ver que para ti no es el mismo alumnado el de un año que otro, porque pues, las posibilidades que ofrecen la, los alumnos también hay que tenerlas en cuenta y van cambiando y tú tienes que tener capacidad de ver esos, esos cambios e ir innovando. Muy bien, Ana. Bueno, yo también creo que en un proyecto de innovación docente en una universidad de vanguardia como creo que lo es la de Granada, Debe deprimar el pensamiento crítico, pero creo que el pensamiento crítico justamente es el reverso de la creatividad. O sea, el pensamiento crítico también nos hace a las investigadoras y a los investigadores. Y creo que, que justamente ser crítico eh, exige relacionar. Eso es lo difícil. O sea, ser capaz no solo de asimilar unos contenidos, de jerarquizar una información, sino, o sea, de fagocitar lo que es lo que nos piden y después regurgitarlo, sino relacionarlos. Todos estos cuatro proyectos de alguna manera lo que han hecho es relacionar cosas que naturalmente no están puestas al lado, la una de la otra. Hemos aplicado como una mirada estrábica y esa mirada estrábica de mirar a nuestra área y mirar a, la a otra área es justamente crítica y creativa a la vez, ¿no? Me parece. Genial, me ha hecho un cierre perfecto. No, no, no hay que Ay, cerrar con Lorca, creo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. es que tengo una Hombre, frase. Es lo suyo, desde luego, lo he dicho antes, hoy 121 años del nacimiento de Lorca, Sala García Lorca, lo, lo tenemos dispuesto. Es que una frase, cierras tú, pero es que de repente me la han enviado por un grupo de WhatsApp y digo, bueno, es que es verdad que estamos como doblemente lorquiano en el tiempo, ¿no? no por el Muy cinco, lorqueano, Muy, muy lorquiano en el tiempo y en el espacio con esta aula ¿no? Y, y, y me ha llegado y digo, bueno, es que justo viene genial ¿no? esta frase de Lorca que dice si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro Genial <risa> Un poco más que añadir <risa> Radio Lab Innovación Docente Innovación en las Ondas eh, no, solo, solo iba a añadir, está muy bien como cierre, pero voy a cerrar porque es que no le daban ni la gracia, tampoco es cuestión, eh, no, es decir, simplemente resumir todo lo que se ha dicho aquí, que efectivamente yo creo que hoy de lo que hemos aprendido eh, es que innovar es aunar tradición y vanguardismo como hizo García Lorca, efectivamente, y, y, que, y que innovar es, eh, es algo que, que tiene un gran componente audiovisual, que es algo que forma parte de la apertura ¿no? de la universidad, del alma que tiene la tecnología ¿no? de integrar, de invadir espacios como muy bien hacen con, lo, con los niños y de romper las estructuras como se ha dicho antes eh, ha sido un lujo teneros aquí a todos vosotros, eh, todos los que habéis compartido este rato con nosotros, Daniel, Ana Yolanda, eh, Isaac y todos los alumnos que han estado por aquí y los otros proyectos que nos han presentado de Belén o de, o de, o de Ángeles eh, muchísimas gracias por, por estar aquí por venir aquí a, a hablarnos de innovación docente, también a a, a ti que estás ahí al otro lado escuchándonos eh, en directo o en diferido y también a los que lo han hecho posible, a Sandra a, a Romo, a Adrián y, y nada, que nos vemos la semana que viene en el, el, el, el penúltimo eh, programa que hacemos sobre Radio Lab Innovación Docente que es en el campus de Fuente Nueva nos vamos allá abajo a eh, hablar con la innovación docente que se está haciendo ahí por la parte de la Facultad de Ciencia y de Camino eh, en todo ese campo. Y nada, que nos vemos el miércoles que viene a las once y media de nuevo para hablar de innovación docente. De nuevo, muchísimas gracias. Y enhorabuena por esa labor que estáis haciendo que yo creo que es fundamental para seguir atrayendo personas y talento aquí a la Universidad de Granada y, y, y por motivar como motiváis. ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. para vosotros. Radio Lab Innovación Docente. Innovación en las ondas.